del encuentro dedicado a la participación de la mujer en las artesanías, presente, eh, pasado y futuro. Y eh, la primera ponencia es a cargo de, de Elena Rueda. Elena Rueda es experta en relaciones internacionales, patrimonio y turismo cultural. Tiene una amplia experiencia profesional en turismo cultural e interpretación del patrimonio y es cofundadora de la Asociación Tierras de Cerámica. Ella nos va a hablar en su ponencia de dos proyectos de salvaguarda, los talleres visitables y las pintoras de flores y grecas. Antes de que comience con su, con su intervención, vamos a proyectar un vídeo un breve para introducir su ponencia. Sonido. ...que lo que quería era dedicarme a esto. Siempre te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Y hoy por hoy, con 44 años, ahora ya sí que puedo decir... ...que sé que, que quiero ser de mayor y quiero ser ceramista. Es para mí súper gratificante que mi labor ayude... ...a, a que la cerámica no, no desaparezca... ...y que este legado que tenemos tan importante... ...se pueda seguir transmitiendo, defendiendo y, y valorando entre todos. Descubrí en la cerámica que todo lo que había estudiado en bellas artes podía podría unarlo con este material. ¿no? Puedo hacer escultura, pintura, dibujo, grabado y para mí es un, un soporte donde puedo juntar todo y, y crear. Mi propósito es poner a la cerámica en el sitio que le corresponde porque siempre se pensó en ella como un arte menor y bueno, ahora somos patrimonio inmaterial de la humanidad, vamos a ponerle entre las bellas artes en el sitio que le corresponde. Yo he aportado mi granito de arena como tantas y tantas mujeres. En la cerámica la van a poner en su sitio, que hay muchas mujeres en Talavera y fuera de Talavera que, que están renombrando la cerámica y llevándola al lugar que se merece. Por eso estoy convencida de que en sus manos está el relevo generacional de la cerámica de Talavera. Y lo que os puedo asegurar es que este ayuntamiento va a poner el alma para que así ocurra. Bueno, mientras que solventamos el problema técnico, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias al Ministerio de Cultura por elegir nuestra ciudad para hacer este congreso presencial y al Ayuntamiento de nuestra ciudad por haber también organizado también todo este encuentro ¿no? tan necesario para los gestores de patrimonio inmaterial y, ¿no? y en estos debates vivos en los que estamos inmersos de cómo proteger las artesanías, ¿no? que como bien se ha dicho esta mañana, pues generan sí, sí, sí. debates muy, muy interesantes. Yo represento a Tierras de Cerámica, es una asociación que se creó para proteger la cerámica de Talavera, bueno, suena un poco pretencioso, pero no proteger la cerámica en sí, sino salvaguardar eh, esas técnicas y ver eh, quizá en ese momento, 2011-2012, que veíamos que tras la crisis del 2008… ...se vieron muy afectados nuestros pequeños talleres de la ciudad... ...y con la globalización y bueno, en esa época de los chinos y del todo a 100 ...y que nuestra cerámica de alguna manera había perdido un poco de prestigio... ...y bueno, nos reunimos un grupo de personas con la intención de, de proteger la cerámica... Y, ...y sobre todo proteger el oficio, o sea, nuestra idea era proteger a los artesanos y artesanas... ...que humildemente siempre decimos que son nuestros héroes, nuestras heroínas... ...trabajaban en los talleres... A veces nos dicen, no digáis eso, que no somos héroes, heroínas, pero bueno, creemos que lo son, porque han luchado con, con muchos elementos adversos, eh, como subida de electricidad, luz, precios, mercados mmm, emergentes que les hacían competencias desleales, etcétera, y ahí seguían, ¿no? Ahí seguían encendiendo los hornos y dándolo todo, y sobre todo que también veíamos que no había niños, no había jóvenes. Y bueno, pues nos reunimos un grupo de personas y como ya sabéis empezamos a iniciar nuestro expediente. Eh, fue un proceso de mucha escucha, de visitar los talleres, de escucharles, de ir registrando todo lo que podíamos, humildemente no, porque ni éramos expertos, ni antropólogos, ni nada, éramos unos ciudadanos normales que queríamos proteger nuestro elemento que considerábamos identitario. Vimos que los criterios que pedía la Convención del 2003 se podían ajustar. Es verdad que no había ninguna técnica tradicional artesana que se hubiera hecho antes y en base a preguntar y e ir de un lado para otro, pues bueno, fuimos poquito a poco con hormiguitas haciendo nuestro expediente y, y creamos nuestra asociación que se llama precisamente Tierras de Cerámica por eso, el logotipo que es lo que queremos mostraros, a ver si sale por fin, eh, sí. si no, lo cuento, no pasa nada, es un logotipo, ya está, vale, gracias… El logotipo se creó, además, pensando en dos comunidades artesanas, en tierras de Cera, Talavera de la Reina y Puente el Arzobispo. En Puente del Arzobispo en, los últimos, en el siglo XX predominaba el verde y en Talavera el azul, aunque no son los colores exclusivos de la cerámica de Talavera, hay cinco colores realmente, que son el naranja, el negro, el azul, el verde y el amarillo, que a lo largo de los siglos se han ido combinando en diferentes series. Pero básicamente todo el mundo identifica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el verde con puente y el azul con, con talavera, y así salió Noe, nuestro logo. ¿no? Entonces, bueno, una vez presentada nuestra asociación, que nunca imaginamos que íbamos a llegar tan alto, tan alto en el sentido de que en el 2019 en Bogotá pues, nos inscribieron en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad, nada más y nada menos, pues gracias también al apoyo del ministerio, del ayuntamiento, bueno, de tantísima gente, no voy a mencionar a todo el mundo, que apoyó toda esa candidatura ¿no? y entonces ahora voy a hablar ya de los dos proyectos que tenemos ahora nosotros seguimos eh, protegiendo, intentando proteger las técnicas el patrimonio, divulgar también ¿no? y sobre todo reconocer y dignificar el oficio de, de la artesanía que nos parece un patrimonio único y, y, y de nuestra ciudad ¿no? de nuestro entorno, de nuestra tierra entonces, a ver si ahora puedo dar y pasar esto, no me digas que… No. Ah, sí, ya. Bien, entonces voy a hablar primero de este proyecto, voy a hablar de dos proyectos. Uno es pintoras de flores y grecas y otro es talleres visitables. Probablemente en el programa tenéis talleres visitables, pero bueno, este luego ha surgido después. Entonces, eh, ¿cómo nace el proyecto de pintoras de flores y grecas? Pues es un proyecto para visibilizar a la mujer, eh, que durante la segunda mitad del siglo XX… Eh, va a trabajar en los talleres de cerámica de Talavera, que se llamaban fábricas. A veces da, se puede generar confusión el hecho de llamarlo fábrica. Realmente eran procesos artesanales, pero es verdad que había tanta producción que se llamaban así fábricas de cerámica artística. Entonces, eh, como esa actividad empezó a decrecer y realmente ya no existe tanta producción, nos dimos cuenta que había muchísimas mujeres en la ciudad anónimas eh, no visibilizadas que habían pintado cerámica a lo largo de su vida y que de alguna manera todos, todos conocíamos a alguien que lo había hecho y que esos habían sido años maravillosos o que recordaban siempre con mucho cariño y que de alguna manera algunos incluso habían seguido pintando, otras no. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar a visibilizarlas, a hacer un registro, eh, hacer en nuestra asociación una base de datos para recoger todo ese patrimonio? Entonces, eh, así surgió este proyecto como nuestra vocación como asociación y nuestro ámbito de actuación son dos comunidades que siempre tenemos presente, que es Talavera y Puente del Arzobispo, porque aunque Puente del Arzobispo es una ciudad pequeña, un municipio pequeñito, pero para nosotros igual de importancia, importante que Talavera, pues de hecho es, lo refleja nuestro logo en este proyecto. Veis que están a la misma altura, ¿no? O sea, por un lado Talavera con el azul y verde con el, puente con el verde, y luego con este sello que hicimos de. ...pintoras de flores y grecas talavera y pintora de flores y grecas eh, puente, ¿no?, recogiendo en este logo el sello de estas mujeres... ...que no se les reconocía que en las fábricas no aparecía su nombre, pero que fueron muy importantes para la producción de estas fábricas, ¿no? Entonces, un poco el espíritu del proyecto, lo leo con el objetivo de lo, bueno, estos documentos que generamos siempre que hacemos algún proyecto... ...y yo creo que así se explica mejor... Con el proyecto denominado Pintoras de Flores y Grecas, queremos dar visibilidad a un colectivo, especialmente femenino, que participó activamente en la conservación de nuestro patrimonio. La producción de estas fábricas era un trabajo colectivo en el que participaban barreros, alfareros, horneros, maticeros y pintores. Firmaba la fábrica, pero las piezas y azulejos que salieron de estos lugares no hubieran sido posibles sin el saber hacer de, tantas, de todas estas personas. Tierras de Cerámica tiene como uno de sus principales objetivos la divulgación del patrimonio inmaterial asociado a las técnicas artísticas y oficios transmitidos de generación en generación, relacionados con la producción cerámica tanto en Talavera como en Puente del Arzobispo y de Comarca. Con este proyecto queremos seguir visibilizando el inmenso valor que poseemos como comunidad por seguir haciendo artesanía. Estas mujeres eran aprendices, crecían y se hacían mujeres entre arcilla, fritas, pigmentos y pinceles. A medida que fueron creciendo, muchas se retiraron para formar una familia… Otras siguieron vinculadas al mundo de la cerámica hasta la actualidad. La historia personal de estas mujeres está entrelazada con la identidad de la ciudad. Sin saberlo, formaban parte de la transmisión de un patrimonio, un saber excepcional, las técnicas y saberes que hacen posible la elaboración de piezas únicas. Sus recuerdos, vivencias y sentimientos son parte de nuestra identidad. Entonces, bueno, esto fue un poco el objetivo del proyecto. Hay que decir que le lanzamos en el 2019, eh, nos pilló el covid que fue una tristeza porque, eh, bueno, habría tres fases, estamos solamente en la primera fase, os leo las tres fases, ¿no? La primera es localización de mujeres que han pintado cerámica en las diferentes fábricas de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, segunda, elaboración de relatos de vida asociados a sus recuerdos entre cerámica, que aún no hemos hecho, y elaboración de un dossier posible libro con sus historias y, y recuerdos y documentación ...y registro de los motivos decorativos que han ido utilizando, porque si bien es cierto que se inspiran y se recrean en las series históricas... ...en la segunda mitad del siglo XX estos talleres, estas fábricas han creado otros nuevos y de hecho cuando hablas con ellas te lo van contando. ¿no? Eh, sirva de ejemplo, eh, os voy a comentar así algunas flores, por ejemplo, que me comentaba Isabel Rueda no hace mucho... Eh, ...de las flores que ellas han ido utilizando, ¿no? Pues la, como lo llamaban ellas, ¿no? En los talleres. La flor de la patata, la rosilla, el ramo azul, la cabezona, la guirnalda, la de la pluma, la floranga, los claveles, el ramo bonito, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los objetivos de nuestra asociación ahora es documentar todas estas eh, flores grecas, eh, cenefás, que han ido haciendo en los talleres... Incluso nos comentaban no hace mucho que en artesanía talaverana inventaron una que se llamaba la greca del príncipe, porque es una greca que inventaron allí para hacer una de las, vasija, de las vajillas que regalaron al, al ahora rey antiguo príncipe Felipe. ¿no? Entonces, todas estas historias que se tejen en los talleres, que es memoria oral, es lo que tenemos un poco entre manos y que queremos seguir registrando. Eh, de las fichas, os decía que habíamos hecho el primer, el, la primera fase del proyecto, hicimos, bueno, las muestro aquí, dos fichas de registro, una para Puente en verde, otra para Talavera en azul, que se repartieron en los centros de cultura, en las bibliotecas, y, por ejemplo, pues se les preguntaba a las mujeres a qué edad comenzó a pintar cerámica, muchas de ellas 11, 12, 13, 14 años, ¿sigue pintando cerámica? La mayoría no. ¿En cuántas fábricas ha pintado? Te hablaban de los sitios donde habían desarrollado su, su profesión, su oficio, qué piezas de las que ha pintado recuerda especialmente. Y ahí también pues, es un mundo porque nos cuentan pues, eh, las piezas que de, de las que tienen especial eh, recuerdo. De hecho, hicimos también antes de la pandemia, ese Día de la Mujer del 2019, creo, 2020, perdón, eh, una actividad en el Centro San Prudencio, un centro cultural que tenemos en Talavera, se llamaba Pintado por mí. Y convocamos a todas estas mujeres para que vinieran a, con la pieza que tenían más cariño y que conservaran. Y fue también una actividad muy, muy bonita, muy interesante, que también tenemos documentada. Entonces, eh, bueno, comentar también que este, bueno, las fichas. Eh, recogimos en Talavera 37 fichas, con mujeres entre 45 y 90 años. Eh, cuatro de las mujeres tenían más de 70 años, que es con las que íbamos a empezar a, a hacer las primeras entrevistas… Pero ya os digo que el COVID nos dejó completamente paralizados, tenemos que retomar todo esto. Y como es un patrimonio especialmente frágil, porque es memoria oral, pues esperemos no llevarnos ninguna sorpresa, que probablemente no la llevemos. Y en Puente del Arzobispo 51 fichas y seis mujeres tenían más de 70 años. También habíamos solicitado, antes del COVID, y tenemos ya concedido el Teatro Victoria, es un teatro de la ciudad muy bonito, si no lo conocéis os aconsejo que vayáis o al menos antes de iros a ver la fachada cerámica. El 16 de octubre del 2020 el teatro lo habíamos solicitado para hacerles un gran homenaje, pero nunca se hizo también porque lo paralizó la pandemia. ¿no? Entonces, y ya para terminar con este proyecto, que ahora seguiré con el siguiente, eh, pues comentaros que esto estaría dentro de otro proyecto más grande que es Memoria Viva de los Talleres y estamos pendientes de lanzar las fichas también de hombres, ¿no? de horneros. Eh, matriceros, eh, barreros, pues un poco todos esos oficios relacionados que algunos ya se, se han perdido... ...debido a la especialización de los talleres, pero todavía quedan por ahí pues sus memorias y su, y su legado, ¿no? ...su testimonio. Bueno, eso en cuanto a este proyecto, aquí os he traído también una fotografía que es muy antigua... ...de principios del siglo XX, de las mujeres pintando las, las eh, flores... Por eso es el nombre. ¿Por qué Flores y Grecas? Porque ellas hacían esos trabajos delicados. Normalmente los hombres, en los talleres había una división de género. Los hombres pintaban a caña y tablero, que se llamaba. Y pintaban la montería y pintaban las grandes obras. ¿Por qué? Porque los talleres invertían más tiempo porque luego seguían y continuaban. Las mujeres a los 21 o 22 años se casaban, tenían familia y bueno, pues eh, se especializaba mucho el trabajo así. ¿no? Eh, había una especialización clara de, de trabajo. Incluso, por ejemplo... La talabricense, que fue también otra fábrica que ya no existe, pues me contaba no hace mucho Mariano, que era uno de los que llevaba el taller, que había una oficiala para las mujeres y una oficial para los hombres. O sea, que estaba claramente dividido el, el trabajo por géneros, pues también fruto de la, de la época. ¿no? Incluso si se si lo podía permitir la fábrica, pues había dos salas independientes. Si no tenían otro remedio, pues estaban juntos. ¿no? Bueno, entonces este sería el proyecto de pintoras y ahora voy al siguiente que es el de talleres visitables. Talleres visitables es otro proyecto que tenemos también en marcha, eh, eh, la asociación, y este proyecto surge con una idea también muy clara y es sobre todo eh, que los talleres tuvieran una fuente de ingresos alternativa, como podría ser el tema de las visitas turísticas, porque debido a la declaración, a la inscripción en la lista de patrimonio inmaterial hubo una demanda por parte de, de viajeros, turistas curiosos, para ver qué se hace en los talleres, ¿no? qué hay dentro de los talleres. Y entonces se nos ocurrió que, ¿por qué no pues cobrar una entrada ¿no? para, para que ellos, aparte de vender cerámica, pues tuvieran ese ingreso alternativo? Estamos en ello todavía, les cuesta mucho. Eh, no terminan de entender eso de cobrar una entrada por algo que ellos hacen normalmente y que ellos enseñan normalmente. Ellos enseñan normalmente su taller con bastante orgullo y venden su cerámica. Entonces, siempre han vendido cerámica. Les cuesta un poco, estamos, de hecho, todavía tenemos en, prevista para febrero una jornada de formación, eh, hacer ese cambio un poco. ¿no? Pero es que también hay que entender que hay muchísimos viajeros y turistas que no compran cerámica. Vienen a visitar la ciudad, quieren ver las técnicas y se sienten más cómodos pagando una entrada, conociendo haciendo fotos de lo que les interesa, que les cuenten el proceso y no necesariamente llevando llevándose cerámica. ¿no? Entonces, un poco estamos ahí con ese debate. Os leo también los objetivos de, de este proyecto, luego os enseñaré el folleto que hemos elaborado. Entonces, bueno, eh, los objetivos, protección, conservación y difusión de las técnicas tradicionales artesanales eh, eh, cerámicas, Objetivos principales. Dar a conocer nuestro legado cultural y divulgar los conceptos asociados al patrimonio inmaterial relacionados con la cerámica. Satisfacer la demanda turística exterior e interior. Proporcionar una vía alternativa de ingresos a los talleres. Objetivos secundarios. Despertar al exterior eh, del interés por Talavera de la Reina como una ciudad de un patrimonio tradicional inmaterial reconocido por UNESCO. Concienciación e inclusión e inmersión de la población propia de Talavera. De la reina del patrimonio tradicional inmaterial, porque la misma población local pues, eh, todavía no termina de entender el tema de la inmaterialidad y queríamos divulgarlo, sobre todo, ¿no? sí, de lo valioso que, que, es lo que es lo que existe en los talleres, ¿no? la vida que hay dentro de los talleres, al margen de las piezas. Mostrar el rico patrimonio material de Talavera de la Reina, fruto de la pervivencia de restos y asentamiento continuado de pobladores a lo largo de la historia, como visita complementaria a los talleres, pues museos, monumentos, restos arqueológicos, iglesias. Es una gran desconocida Talavera y tiene un gran patrimonio. Incentivar la economía mediante el turismo. difundir y dar reconocimiento al sector cerámico, artesanos con larga tradición. Difundir el sistema de fabricación manual de cerámica y conseguir que se valore adecuadamente el concepto manual y de pieza única. ...ayudar a la supervivencia y a pervivencia de los talleres artesanos de cerámica de la ciudad... ...y comenzar a implementar medidas de salvaguardia. Eso es un poco nuestros objetivos con este proyecto. En cuanto a metodología, pues para poder desarrollar este proyecto de manera satisfactoria... ...y con la calidad que el mismo requiere, pues se necesitan una serie de acciones. Eh, diagnosticar mediante un estudio exhaustivo las características de cada uno de los talleres. No todos pueden ofrecer el proceso de elaboración cerámica completo... Así que se recogerá cuál es la actividad que pueden mostrar, eso es verdad, no en todos se hace barro, en la mayoría se hace decoración, en algunos se hace esmaltado. Bueno, pues nosotros hicimos un trabajo de visitar cada uno de los talleres para ver un poquito qué podían ofrecer. Elaborar un estudio de las posibilidades que ofrece cada taller artesano para recibir visitas, disponibilidad de espacio interior, aseos, accesibilidad, horarios de visitas, disponibilidad de cerámica en vivo durante la visita… Es decir, elaborar experiencias, eh, hacer experiencias también, ¿no? porque hay un, un turismo que ofrece o quiere pues, eh, eh, pintar un azulejo, eh, eh, sentarse al torno, pero es un poco, es verdad, que, que es muy difícil conseguir eso en un momento. O sea, el turista a veces quiere tener una experiencia con la cerámica, pero si es, que es un, eh, un oficio que se aprende durante años. ¿no? Entonces, conjugar un poco todo eso. ¿no? Elaboración de una guía de servicios para cada taller… Elaboración del folleto informativo y elaboración de la información más detallada para visionamiento vía internet o móvil con código QR. Y formación personalizada a cada uno de los talleres y artesanos para que sean capaces de desarrollar con éxitos la visita de su taller. Entonces, bueno, estamos en pleno proceso de todo eso. Hicimos unas fichas también que pasamos por los talleres. Yo ahora os mostraré el folleto, que lo tenéis, creo que lo han dado también en, en la bolsita, el folleto. Y, y bueno, pues eh, estas fichas, no sé si ya tengo mucho tiempo, no, no sé el tiempo que me queda, bueno, se, se las pasamos a cada taller para que nos dieran los datos de lo que querían mostrar, piezas importantes. Nos encontramos con que muchísimos talleres de Talavera han hecho trabajos por todo el mundo, o sea, hasta en la India, Australia, Estados Unidos, pues todo eso se podría poner en valor, eh, cosas interesantes que contar pero personalizando cada taller, de tal manera que si viene un turista no vaya solo a un taller a ver cerámica, es que va a haber un taller en concreto, eh, pues eh, puede ver tres, cuatro talleres, incluso en otra visita ver otro taller diferente. ¿no? Ahora os explicaré el folleto con un poquito más de detalle, por algunas, bueno, para hablar un poquito más de él, y ahora simplemente comentaros, bueno, esto que estáis viendo, eh, ¿qué podemos encontrar en un taller?, bueno, pues aparte de que están haciendo el proceso, evidentemente, de cerámica, los artesanos, pues encontramos objetos muy curiosos. Esta foto la hizo mi compañera, Magdalena Corrales, que está ahí en el público, y nosotros cuando tuvimos ocasión, creo que fue el 2016, más o menos, cuando estábamos elaborando el expediente, de visitar una fábrica de cerámica que se había quedado tal cual, se cerró en el 2004, que era, se llama La Purísima. Entonces, tuvimos la ocasión de visitarla, era como si fue una experiencia mágica, porque estaba todo congelado en el tiempo, como si hubiera venido una bomba nuclear y se hubieran ido los artesanos, ¿verdad, Magdalena? Y ahí estaba. Y entonces, bueno, afortunadamente Magdalena hizo un montón de fotos, lo documentó. Entonces, fijaos cómo se ve, no sé si lo podéis ver, bien los, el cajón, ese es un cajón donde están los estarcidos, que se utilizan luego en la cerámica artística. Entonces pone lagarteranos, pues ahí estaban los lagarteranos. Imágenes. Eh, no veo por aquí bien, Renacimiento, Escudos, Quijotes, Batallas y Bichos. Es decir, cómo ellos llamaban a los diferentes estarcidos, porque les encargan un cuadro, les encargan un plato y ellos van y ahí tienen su repertorio de estarcidos, ¿no? que es con los que van a aplicar, eh, bueno, los aplican una vez que ya se ha hecho la, eh, la primera cocción y se ha esmaltado el, el plato de cerámica o la pieza de cerámica y entonces ya es cuando hay que hacer el dibujo y hay que eh, aplicar pues, eh, bueno, pues el estarcido, el dibujo, los osilos metálicos y luego después viene, claro, la segunda cocción. ¿no? Entonces, bueno, ahí eso era uno de los estarcidos que había, que es el, el famoso Renacimiento, la famosa greca de la que hablaban esta mañana, que por supuesto. Otro de los temores también, cuando empezamos a hacer el expediente que tenían algunos ceramistas que hacen cerámica contemporánea o en la escuela de arte, nos decían, bueno, a ver si ahora nos van a llenar todo de greca Renacimiento, claro, como... Pues no, claro, es que el crecal tuvo su momento y la cerámica sigue viva y hay diseños nuevos y, y lo que hablábamos, ¿no? Que son debates tan interesantes, ¿no? Los que se generan con qué conservamos, qué protegemos. Estamos protegiendo el hecho cerámico, la artesanía, pero evoluciona con la vida, con los tiempos, con lo que uno quiere tener en su casa, ¿no? No se quiere tener hoy en día en una casa del siglo XXI lo que se tenía en los años 80 o en los años 70, ¿no? Se decora de manera diferente. Bueno, este es un estarcido... Y aquí tenemos eh, eh, a un artesano, Juan Arias, que está aplicando el estarcido con la muñequilla, en la muñequita o la muñequilla eh, se hacía y se hace con trapos de algodón, con sábanas recicladas o sábanas viejas, ¿no? Y esto se sigue utilizando todavía en los talleres, es decir, todo esto los que ve uno cuando va a ver un taller, no es la pieza solo el final, ¿no? sino pues cómo, cómo se elabora y con técnicas que son centenarias realmente, ¿no? Y aquí tenemos también una cosa muy curiosa, estos cuadernos que veis aquí, son cuadernos que tienen las chicas, las pintoras de flores y grecas, y que normalmente tenían las maestras o las oficialas del taller, y es verdad que ha costado, y mira que llevamos años visitando talleres, que nos los enseñen, porque lo guardan como un tesoro, también hay que tener en cuenta que entre los talleres de Talavera ha habido siempre mucha rivalidad entre ellos, eh, pues para el tema de la mezcla de los óxidos, de los pigmentos, de los colores, de las grecas, o sea que hay cierto recelo compartir esa información, porque no hay que olvidar que entre ellos se hacían de alguna manera competencia, ¿no? Entonces, eh, pues el descubrimiento de estos cuadernos nos maravilló a los miembros de la asociación, eh, pues sí, claro, y nos gustaría también documentar todas estas grecas, flores y de, por cada una de las fábricas, talleres y bueno, poquito a poco, pues claro, nos lo van, nos lo van contando y esto pues sería también otro de los efectos de lo que de, de haber patrimonializado todo, todos los procesos o, o como llama la UNESCO, ¿no? los artefactos relacionados con el elemento inmaterial, que sería todo esto. ¿no? Entonces, yo aquí ya terminaría esto. Estas son fotos también de Magdalena, eh, de estos colores que se quedaron allí, ese día ya os digo que fue, fue increíble ¿no? esa visita y este es el correo de nuestra asociación para cualquier consulta, información, eh, encuentro, puesta en común de cualquier cosa relacionada con el patrimonio inmaterial, pues nosotros estamos dispuestos en la medida de nuestras posibilidades. Somos una asociación no profesionalizada, hacemos lo que podemos en nuestro tiempo libre como podemos, hemos tenido ayudas, hay que decirlo, en la elaboración del expediente, no tanto económicas me refiero, pero ahora sí que tenemos el ayuntamiento de Talavera nos ayuda con una subvención anual para seguir llevando a cabo todos estos proyectos. Y ahora os pongo el folleto. A ver si lo consigo. Y lo termino. Ya está, ¿no? Si sí, se ve bien, ¿no? Bueno, el folleto tiene… ¿Eh? ¿Con, ¿Ya? ¿Ya está? Vale. Vale, pues el folleto tiene forma de azulejo, eh, es un librito físico que se iba a presentar en CITUR el año pasado, pero no, al final no nos dio tiempo y se presentó en Gran Vía, en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha. Y sobre todo fue un primer paso en, en hablar de que bueno, nuestros talleres están abiertos a todo el que quiera visitarlos. Y, y la verdad que estamos bastante contentos con el resultado del folleto. Hay cosas que pulir, solo participaron 10 talleres, esperamos que ahora… Quizá haya otra reedición y participe alguno más. Entonces, bueno, pues ahí ves, se presenta un poco la, la, el proyecto, eh, se da una información práctica para que se planifique la visita, eh, las reservas y, los, y todo se hace a través directamente del taller. Eh, los ceramistas nos decían a veces que mejor que hubiera como una gestora externa o alguien que se encargara, pero es que, claro, si ya de, sacamos eso, ya no gestiona el propio taller… ...necesitas poner a una persona, los ingresos se acaban yendo para otro lado. Y lo que nosotros queríamos es que el taller tenga ingresos extra relacionados con las visitas. ¿no? Pero bueno, estamos todavía ahí dándole vueltas y aunando cosas. Eh, hicimos una señalética en la que podéis ver, en la, para que el viajero sobre todo vea qué taller quiere ver... ¿no? ...según sea una familia, un grupo de autobús, etc. Partes del proceso, eh, pues la pintura, el barro, el esmaltado... ¿Características? Pues eh, separamos cerámica de autor, de cerámica tradicional y artística, y luego se pues, si admiten grupos, porque claro, hay talleres muy pequeñitos que no admiten más de 10 personas, pero hay otros grandes que pueden venir en un autobús, ¿no? si se admitían mascotas o no, etc. ¿no? Entonces, ahí a simple vista ya pues, se podía ver un poco, si yo estoy en cualquier lugar de España y quiero venir con un grupo, pues qué, qué taller se adecua a lo que yo espero ¿no? encontrar. Entonces, bueno, luego ya fuimos poniendo cada taller, ¿no? Para eso los visitamos a cada uno de ellos, nos hicieron su relato y, nos, y ahí destacamos lo que cada uno tiene de destacable, de singular, ¿no? Entonces, bueno, pues el Alfa del Carmen, Artesanía Talaverana, eh, Centro Artesano, Bermejo, Machuca, Moverma, Nicolás Varas, San Ginés… Santos Timoneda, Bodre, bueno, y luego ya un pequeño mapa donde están todos los talleres que, que estaban en el proyecto y que todavía hay más y esperamos que esto siga creciendo y sobre todo, eh, bueno, que tenga difusión y que realmente con el tiempo se acabe de, de implantar. Ahora están muy en pañales, ¿eh? es el inicio nada más. Entonces, bueno, yo nada más, solamente, bueno, daros las gracias por habernos... He eh, dado espacio en este Congreso a, a nuestra asociación y espero que en el futuro pues, nuestros proyectos sigan adelante y, y, y bueno, pues, podamos seguir salvaguardando a fin de cuentas estos oficios que, que forman parte de, de nosotros. ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Bueno, la siguiente ponencia es a cargo de Juan López García, el secretario de la Federación del Bando de los Caballos del Vino, presidente de la Asociación de Bordados Antonio López Ruiz y director del museo de la, eh, de la Casa Museo de los Caballos del Vino. Eh, su ponencia se titula Bordados de hilos de pasión. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias en general al Ministerio por invitarnos y darnos espacio a Talabela de la Reina por abrirnos sus puertas y ser eh, tan amables. Y bueno, eh, mi ponencia voy a intentar resumirla porque obviamente ya llevamos una gran carga. Pero quiero que conozcáis un singular, una singular artesanía, una singular artesanía que se está regresando desde tiempo inmemorial, una artesanía que realmente para el pueblo de Caravaca identifica a su gente con sus costumbres. Eh, el festejo de los caballos del vino viene orientado finalmente por nuestra reliquia, que es la Santísima Cruz de Caravaca, donde en sus orígenes lo que se hacía realmente era bendecir el vino como una medicina de fe, porque este vino bendecido posteriormente se daba de bebé a los enfermos. Algo que era un privilegio para muchos, ya que el vino era una zona eh, de su cult eh, culturalmente donde se, eh, se movía bastante. ¿no? Finalmente el producto típico local era el vino, como así el cállamo, donde se hace la pargata, también tradicional, hasta que en el siglo XIX la finosela arrasa con estos viñedos y poco a poco va desapareciendo, aunque realmente esta costumbre popular nunca se perdió. Lo que finalmente el pueblo lo que hacía en sus orígenes de esta fiesta era subir su vino al castillo para que fuera bendecido por esta Santísima Cruz. Bueno, lo que provocó es que eh, finalmente eh, los caballos, que eran los vehículos que cargaban estas... Eh, rico caldo hacia el castillo, pues no fueran de cualquier manera, los caballos fueran decorados de una manera ejemplar, única, una manera cultural. Pues los campesinos se aseaban y aseaban a sus caballos, obviamente, era un día de fiesta, y por lo cual este animal era decorado y aseado de lo más... Eh, ...bonito que tenían en sus hogares... ...de, de la, lo que era la costumbre típica... ...heredada por sus madres e hijas... ...y finalmente lo que hacían que estos caballos... ...decoraban con sus mantones de manila corchas de novia, mantones... ...en fin, no, decoraciones típicas... ...que tenían en sus hogares, de sus ajuares... ...para que estos caballos lucieran... Eh, eh, ...bellos en esa mañana... ...del 2 de mayo... ...que es donde realmente se realiza esta fiesta. Esta fiesta tiene tres concursos en la actualidad... ...que es la vestimenta, la carrera de los caballos del vino... ...y un concurso más reciente que es la belleza del caballo natural... ...pero bueno, a lo que nos conlleva hoy es el hablar más bien de la artesanía... ¿no? ...como estamos hablando todos los días... ...y bueno, el origen de esta tradición de vestir a un caballo... ...como decía anteriormente, se debe a que tu caballo, tu vehículo... ...no subiera de cualquier manera a ese ritual... ...sino bien bien decorado... ...encontramos los primeros documentos eh, redactados en... en, en 1765 de la encomienda de la Orden de Santiago, donde redactan los gastos que conllevaba la decoración de un caballo que subía al castillo. Incluso nos explica un poco qué tipo de formato se decoraba. ¿no? Ahí tenemos un breve ejemplo de ese caballo que se recrea para que puedan comprender. Finalmente, la rivalidad de un pueblo, de qué caballo sube más y mejor decorado al castillo, entre los distintos barrios se crea una gran competición, una gran rivalidad. Somos un pueblo y finalmente es patente que quieras ser mejor que el vecino en esos mismos distantes, ¿no? Pues esa decoración tan llamativa pasa a ser eso de concurso que se estipula en 1921. ¿Y quién lo gana? Por primera vez fue una mujer muy singular, una mujer que no era carabaqueña, Dolores Michelena. Esta mujer viene de San Sebastián. ...una mujer culta en aquellos entonces... ...debido a la dificultad que tenían para entender y, a, y estudiar muchos de ellos... ...bueno, pero esta mujer cuando llega a Caravaca... ...por distintas circunstancias de la vida... ...porque era muy joven, enviudó joven... ...tiene un familiar en nuestra localidad... ...quiso venir a visitarla y se enamoró de nuestra población... ...así como también de un carabaqueño ...y finalmente se instaló en nuestra ciudad... ...esta mujer sabía cinco idiomas... ...fue presidenta honorífica de la cofradía de la Veracruz de Caravaca... Eh, ...muy introducida en el mundo de la cultura... ...el cine, el teatro... Escribió, hizo distintas publicaciones, escribió libros, introdujo la cabalgata de Reyes en nuestra localidad. Bueno, una mujer. Para aquellos entonces yo puedo considerarla no un peldaño por encima de la sociedad, sino cinco o seis o un peldaño donde desconocemos en aquellos orígenes. Cuando se fomenta este concurso, ella, y así estipulamos, crea un, algo original, como si fuera un mantón de Manila pero sí verdad que añade como una chica asiática, como pueden ver en las imágenes, donde con una caja de música con una chica que está tocando, con unos pajaritos revoletando en el torno, algo singular, algo distinto, algo creativo. Anteriormente se tenía la costumbre de sacar los pajes, los mismos que tenemos en casa, ¿no? sacar la misma corcha, sacar algo que ya tenían algo visto. Ser diferente, ser exclusivo, lo que provocó que pudiera ganar este concurso tan singular que se había creado. Y finalmente, pues, esto... Eh, evolucionará de una manera singular. Son los años eh, 50, en el 55 particularmente... ...cuando un caballo de un barrio... ...que entonces los, las peñas caballistas que participaban en esta fiesta... ...los barrios eran 7, 8, 10, 12... ...actualmente son 60 peñas las que participan en esta fiesta... ...y todos tienen los mismos reglamentos y las mismas condiciones. Pero en esta época este caballo fue gran impulsó a la edad moderna... ...lo llamo así porque realmente empezaron a inculcar... ...las distintas piezas de un caballo... ...ya desde la cabeza de un caballo hasta la cola eh, sería decorado... ...y de algo único, exclusivo y en un gran secreto... ...nadie sabría nada hasta el momento de ...¿qué provoca esto? ...que finalmente en un concurso no saber nada hasta el momento... ...pues provoca esa singularidad... ...y que pues, tengas la posibilidad de ganar algo distinto, ¿no? ...pues esto evoluciona rápidamente... ...de hecho las vestimentas fueron evolucionando... ...y adaptándose a los tiempos y a las exigencias... ...la rivalidad dentro de un pueblo mirando positivamente, provoca también el crecer, el mejorarse de sí mismo. Estas bordadoras, y digo bordadoras porque generalmente casi todas eran mujeres, de hecho tenemos una gran bordadora en nuestra localidad, ya eh, que se puede decir de antaño, donde incluso con una sola mano bordaba caballos del vino. Era algo espectacular y sigue siendo espectacular la mole de devoción. Es algo totalmente secreto que nadie sabrá nada por la mole de devoción del caballo. Aquí hago un pequeño inciso, ya que el caballo en sus orígenes era simplemente un vehículo que cargaba el vino. Actualmente es el rey protagonista de la fiesta. Si tienen oportunidad de ver nuestra fiesta, encontrarán un festejo singular donde el caballo lucirá unas vestimentas singulares de bordados de oro y de seda y demás, detrás una peña que son los componentes de 100, 200, hasta 500 socios de una peña, cantándole canciones a ese caballo y detrás una banda de música, una charanga para ese caballo. Es como si fuera, pues no me gusta comparar, casi una vaca sagrada. Y ese bordado que han dedicado realmente ha sido realmente un gran sacrificio, como es en la actualidad. En la actualidad los bordados que se realizan, eh, se realizan de una manera muy singular, desde el diseñador, la creatividad que tiene para fomentar algo que su, eh, se puede decir sus clientes, porque son las peñas que le buscan a estos diseñadores, para que les cree algo único a su caballo. Estas vestimentas no son patrones para todos los callos por igual, sino a cada caballo en concreto se le busca se le busca su tamaño, su adaptación, donde quede realmente elegante. Muchas veces hemos visto vestimentas llamativas, con la cantidad de materiales que ahora mencionaré, singulares, y que bueno, pues han provocado que estos callos no ganen porque la vestimenta les está grande o pequeña. Es algo eh, muy meticuloso lo que, que estas vestimentas le queden adaptadas a estos animales correctamente. En la actualidad se usan pues, de todo tipo de materiales, como digo, y algo que se fomenta mucho es el retrato. Ahí veis algunas escenas donde verdaderamente veis a chicas, chicos, que particularmente casi siempre son de nuestra localidad. Retratos realizados hasta mínimos detalles de su eh, rostro, porque realmente buscan la perfección. Cuando mejor sean estos personajes retratados, mejor puntuación nos tendrán finalmente. Y no hay ningún problema en sacar personajes famosos internacionalmente, pero creo que la diosicracia que tiene nuestro pueblo, de sacar su pueblo como tal, es compararlo con la persona física que conocen y evaluar la calidad de estos bordados. La exigencia, y la verdad es que los tiempos han ido corriendo, hasta actualmente un caballo en su decoración lleva desde la cabeza, donde la bandera, crineras, brión, plumas, atacolas, atarre, mantas, prechopletar, muñequeras, culatas, cascabreras, rameras, cintas, todas esas piezas son tan reglamentarias que ya que si faltara alguna, podrían ser descalificados, no podrían participar ni en el concurso de la carrera que realizamos al finalizar la mañana, como al inicio de la mañana para evaluar sus vestimentas. Como digo, esta vestimenta no se sabrá nada, ni nadie, hasta el momento de... Esto es como, se puede decir como un vestido de una novia, ¿no?, donde nadie sabrá cómo irá esa novia hasta el momento de su boda. Pues, como digo, no me gusta comparar porque son odiosas, pero sí, es ¿verdad?, que fomenta un poco. Voy a intentar eh, poner un pequeño vídeo para que veáis el proceso que tiene de bordado. En el primer momento, una, un diseñador coge la idea de esta peña, la aplama en papel... Y posteriormente este papel se lleva a un tranfe donde se borda en una tela, que es una sábana, la pidió del torral, una sábana de algodón, una sábana de cama. Y que bueno, pues realmente es el trabajo en menos de un año, porque cada año estas vestimentas se renueva totalmente. Una vez que se ha sido usada, se guarda como grandes tesoros, como algo de patrimonio de esa peña, como algo de historia. No se deshacen de ello ni lo reciclan ni nada por el estilo, es su patrimonio. De hecho, en algunos momentos los retratos simbolizan momentos importantes de familias de, de esta ciudad. Y bueno, como digo, vamos a ver el pequeño vídeo. Quiero ir explicando un poquito. ¿Veis? Ese es el diseño donde han conseguido plasmarlo eh, en la tela. Es como un mapa. Estas manos donde veis bordando es una familia. Es una madre y un padre. Ahí se ve la mano de otro, que sería el hijo en este caso, donde a contraerlo bordan. ...estos materiales. ¿Materiales como cuál? Bueno, pues el canutillo de oro, de plata... de Barovsky, extra, Rocalla, Lentejuela... ...bueno, estaría así toda la tarde. Distintos materiales han sido capaces... ...de ser eh, autodidactas, de donde han aprendido... ...a buscar cómo conjurar bien estos materiales... ...y que queden bien, que llamen la atención... ...que sea una exclusividad, que estos caballos... ...luzcan como auténticos reyes. Realmente es muy difícil imaginar que una persona pueda crear esto de esta manera tan singular. Por eso la artesanía es tan importante en nuestra cultura. La artesanía nos da creatividad, nos da fantasía, nos da que al finalizar nuestro trabajo ver que en nuestras manos han hecho una bella obra de arte. Es importante ver estos bordados finalizados porque realmente es un trabajo donde, como digo, no se hace en un año, es que se hace en menos. Una bella caballista que participa en esta fiesta, eh, cuando acaban fiestas, hace un presupuesto de lo que puede evaluar su vestimenta, sus gastos en general hablan con su diseñador si el caballo es el mismo no hay ningún problema pero si has tenido que cambiar de caballo por distintas circunstancias tiene que sacar esos patrones del caballo cuando vienes a darle las primeras piezas a una bordadora para que empiece a abordar puede ser que sea el mes de septiembre o octubre y algunas veces hasta noviembre hasta mayo, en mayo tiene que estar toda la vestimenta reglamentaria, ya que como decía anteriormente si alguna de estas piezas falta sería descalificado ...prácticamente a contrarreloj... ...estas manos carabaqueñas corren a deshoras... ...por eso muchas veces cuando me dice algún amigo... ...que su madre es bordadora, que su madre no sale de casa... ...me lo creo totalmente... ...no se puede pagar, es imposible... ...el amor, la devoción, el tiempo que le dedicamos a una cosa... ...¿cuánto vale? ...es incalculable... ...finalmente el tiempo que le dedicamos a la devoción de una cosa... ...es algo que es propio, entonces es difícil evaluarlo económicamente... Hay la dificultad que tiene la artesanía... ...cuando alguien hace algo de devoción es muy difícil poder evaluarlo económicamente... ...se puede hacer algo industrial, claro que sí... ...pero cuando es algo de amor, algo de devoción... ...difícil es poder evaluarlo, ¿no? Por eso cuando a algún carabaqueño le preguntan... ...¿y cuánto vale esta vestimenta? No te va a decir la verdad, o si te la dicen... ...será redondeando un poco por encima... ...porque verdaderamente están bordadoras... ...y digo bordadoras, porque generalizo un poco más a la mujer... ...son las que trabajan con la moral de devoción... ...su sueldo, su salario... ...prácticamente es simbólico... ...prácticamente es simbólico porque... Si contáramos la dedicación y las horas, sería incalculable. Como decimos, en menos de seis meses, a diez horas, intentan conseguir que estos bordados se realicen en menor tiempo posible. Y como pueden observar en la imágenes, no bordamos así de rápido, también es verdad. ¿eh? Es algo que tengo que puntualizar. Pero sí es verdad que he bordado bastante rápido y una gran calidad. Muchas personas de distintos lugares del mundo nos han venido a consultar, a intentar realizar estos trabajos, por el tema de retratos, por la conjuración, el conjugamiento de que hacemos de desbordado de materiales distintos. Esto llama muchísimo la atención, mezclar distintas perrerías con seda, eh, con oro, con plata, pues algo que les, les resulta curioso ante todo. Y sobre todo que sea para un animal, para el caballo. Bueno, el caballo obviamente en nuestra cultura ha estado siempre relacionado. El caballo ha sido nuestro tanque de guerra, alimento, compañero de viaje, vehículo. Ha sido usado para todo. Y hoy en día nuestra fiesta es el elemento fundamental conjuntamente en nuestra Santísima Cruz, claro está, que es la que da origen a nuestra tradición. Pero el caballo ha creado un simbolismo de grandeza, donde obviamente estos bordados se hacen para ellos. De hecho, muchas peñas en eh, estos bordados recuerdan el caballo que han sacado en ese momento. Estos bordados no se sé, eh, desechan, como digo, es un gran requisito de la peña... ...ahí ves como ejemplo un retrato en medio de la cara... ...que es un gran diseñador local... ...donde han conseguido incluso retratarlo... ...hasta con su barba perfectamente... ...parece que le han contado hasta los pelos de la cara... Lo que están colocando ahora mismo son piedras de Varosky... Eh, que son materiales también muy caros... ...simplemente ya los materiales que se gastan... ...en este tipo de vestimentas... ...es prácticamente incalculable... ...las peñas caballistas que participan en esta fiesta... ...se lo mastican, se lo dijeran como pueden... ...para conseguir sacar... ...estas vestimentas cada año a la calle... ...no es fácil, no es fácil, ni mucho menos... ...porque finalmente hay mucha rivalidad... ...de hecho en el concurso del bordado... ...se puede decir que hay cuatro categorías... ...cuatro bloques, así le llamamos allí... ...que es como una liga... ...que se divide en 15 peñas en cada bloque... ...y cada año suben dos y bajan dos... ...suben dos y bajan dos... ...hasta llegar a esta primera división... ...y bueno ahí veis en ese fondo de imagen... ...esas manos artesanas de una familia... ...que le dedica con todo el amor y devoción... ...al conseguir estos bordados. Veramente para mí es pasar envidia, porque me gustaría ser capaz de saber bordar de esta manera y ese tiempo récord, pero hay algunos que tienen más dotes y otros menos. Y ya, bueno, estamos tramitando, que ahora mencionaré más adelante, que estamos realizando para un poco custodiar y salvaguardar estas tradiciones que son importantes en nuestro pueblo. Este se termina finalmente. Bueno, lo que termina es con la cruz que ha sido bordada. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, lo que veis en esta imagen, ese es el caballo, después de toda la elaboración, en la primera fotografía os enseñaban las piezas compuestas, lo que veis. El estilo actual es muy barroco, muy rococó, es un material distinto, es lo que no hacen llamar mucho la atención. Y incluso algunas veces nos preguntan que si son pesadas estas vestimentas. Son muy ligeras. De hecho, lo bonito de la artesanía es la creatividad, como menciono, porque finalmente es buscar que sea elegante, sea algo ligero, que quede bien, buscar materiales. La artesanía es diseño, es arte, es algo que todo lo que mencionaba esta mañana, estoy con ello, porque finalmente representa todo lo que es el ser humano en su día a día. Si no es así, no evoluciona, si esto es una evolución constante, la artesanía ha sido una evolución permanente hasta los días de hoy. Obviamente, pues tenemos contratiempos y es así. Es algo que por mucho que queramos, el tiempo ha pasado para todos, la devoción está, pero obviamente... Pues muchas personas que volaban astruistamente o que cobraban simbólicamente, pues se han ido jubilando. Y se han ido jubilando sin dejar sus conocimientos a personas que vienen detrás. Esto, pues, provoca que poco a poco sea escaso ese soportado También es verdad que, bueno, a los distintos municipios ha pasado lo mismo, porque cerca de Caravaca distintos municipios han ido enriqueciéndose. Y claro, también se ha ido jubilando y falta esa mano de obra. Bueno, pues es así, finalmente, no tener un centro de interpretación, pues lo que provoca es la escasez de personas profesionales en este sector. Bueno, eh, la manera de salvaguardar… Bueno, me he pasado… Antes quería… A ver, sí. Bueno, el trabajo es duro, lo que quería mencionar también es que el trabajo es duro, es un trabajo contra el rol, eh, poco recompensado económicamente, eso se está estudiando. Eh, que no tuviese, como hablaba, de un centro de formación profesional… ...que ahora ya estamos eh, trabajando en ello desde hace siete años ya fuimos aprobados... ...y bueno, la pandemia, antes mencionamos a la compañera, se ha mencionado esta mañana... ...parece que la pandemia ha pasado y que no, que no ha afectado, sí, ha afectado y bastante... ...ha afectado bastante porque muchas personas que dedicaban a esto, después de dos años de, sin trabajo... ...pues han tenido que dedicar a otra cosa... ...y bueno, a un padre de familia, a una madre, a su hijo no le va a decir estudia o intenta aprender este oficio que no está remunerado, que si sí te queda aceptar, porque finalmente ha sido muy esclavo, pues ha hecho mella y finalmente ha afectado muchísimo a nuestro sector de la artesanía carabaqueña. Las acciones que se proponen para salvaguardar y proteger este bordado, obviamente son varias, pero hago dos puntualizaciones esenciales, que una es la creación de nuestra asociación que hemos creado, para intentar que esto no se disuelva con el tiempo, que no se diluya no es algo efímero que pasó en antaño, sino esta asociación que creamos ya hace siete años, ha conseguido que finalmente esta, esta artesanía del bordado, porque por mucho que sabemos que es la bordadora, en un oficio no reconocido, una persona que se quedaba en el paro y quería eh, buscar subsidio, no podía dedicarse a buscar algo de, de, de bordado, porque no existía. Raro, pero cierto es. Finalmente con el cual y demás buscamos esta acción y que un real decreto, eh, hace cosa de dos años, confeccionó este, este oficio en un certificado profesional de nivel 2, que todavía no estamos eh, en esa adecuación profesional como hablamos, y que, bueno, que ha sido evaluado, eh, eh, respaldado por el Ministerio de Educación. Bueno, ya hemos dado ese pasito necesario para que, como decíamos antes, que es el huevo o la gallina. ...pues vamos a intentar poner al menos un huevo para que se ese pollito y se cree... ...para intentar crear esos formadores profesionales... ...para que sigan con esa dinastía de bordado y artesanía que tiene esta localidad. Verdaderamente es algo difícil de aprender, es algo eh, donde tienes que dedicar mucho tiempo... ...pero bueno, por suerte, con esta asociación que hemos creado... ...en el Museo de los Caballos, vino en la última planta... ...con la ayuda de nuestro ayuntamiento de Caravaca de la Cruz... ...hemos conseguido realizar un curso... Un curso para personas desempleadas, donde actualmente están realizando 15 personas ese curso. De hecho, tenemos muchísimas personas más. El curso era corto porque viene por parte del SEF y no nos permitían a un número de personas. Pero sabemos perfectamente que esas personas, conforme terminen de aprender, van a salir con un trabajo. Un trabajo donde, obviamente, queremos ahora que sea recompensado económicamente. Lo decíamos esta mañana. Si no hay recompensa económicamente, por mucho que nos guste esta tradición y demás, cae en carencia. Es así. Entonces, el amor y la devoción, está claro que, que tiene que ser imperpetuable. Finalmente es así, pero es verdad que tiene que ser recompensado económicamente. No pensar así es un, un fracaso en la artesanía. Tenemos que buscarle a dos partes que, obviamente, se haga algo con devoción, que disfrutes con tu trabajo y que sea renumerado. Es la tradición que les buscamos y que sea formado. Bueno, pues este curso de 700 horas, que queremos crear muchos más, incluso de restauración, y no solamente para abordar, y quiero hacer un inciso, solamente de caballos del vino, ¿no? estamos hablando de sastrería, moda, textil, de cualquier tipo de trabajo artesanal, manual, que cabe, son escasos, que cualquier persona quiera dirigirse, podemos encontrarlo. Y bueno, y obviamente en los centros escolares. Los centros escolares, por suerte en Caravaca, eh, los directores, los jefes de estudio y demás, llevan ya años inculcando la labor de la artesanía en los centros educativos, fundamental vuelvo bueno, a decir, esta mañana se mencionaba de los colegios y demás, es algo que creo que es necesario. Conocer nuestra artesanía en los centros escolares es algo para que estos niños, sobre todo respeten y conozcan que no solamente es una tablet, que muy bien, pero la creatividad que genera una artesanía es lo que nos ayuda incluso eh, a evolucionar, a ser creativos, a, a que... Aunque no te dediques al bordado, pero en un futuro te dedicas a otra cosa, pero si has fomentado la artesanía, ese creativo te provocará ese resultivo en nuestras facetas. No tiene que ser solamente en el bordado. Finalmente, la artesanía provoca otras tesituras emocionales en nuestra vida y es necesario que estos niños aprendan que la artesanía es trabajo en equipo, que es conocimiento, que es cultura, que es arte y para ello tiene que recompensarse de esa manera con actividades, con juegos, donde ellos se sientan muy identificados. Creo que voy más o menos bien de tiempo o no lo sé. Pero bueno, por mi parte, nada más, eh, daros las gracias por escucharme y, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, nada, pues nada, pues eso. muchas gracias. La siguiente ponencia es a cargo de Cecilia López Pérez. Cecilia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y desde el año 2021 forma parte del Cuerpo de Ayudantes de Museos del Estado, desempeñando su trabajo como responsable de las colecciones de etnografía y también como eh, miembro del Departamento de Conservación del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. En su ponencia, Cecilia nos va a hablar del papel de la mujer a través de las colecciones de artesanía textil del Museo del Traje, centro de investigación del patrimonio etnológico. Bueno, muchas gracias, Carmen. Se me oye bien, ¿verdad? Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Eh, agradecer pues, a todos vuestra que estéis aquí, pese a este tiempo de tan malo que hace con la, con la lluvia, y a estas horas también, que ya van siendo un poquillo más tarde. Y nada, también agradecer a la Subdirección General de Coordinación y Gestión de Bienes Culturales y al Ayuntamiento de... ...de Talavera por organizar este, este encuentro... ...que la verdad está siendo muy enriquecedor... ...y bueno pues... Eh, ...yo hoy me toca hablar un poco de la parte material... ...vinculada a ese patrimonio material ¿no? Voy a hablar un poco del patrimonio material... ...que está vinculado a las tradiciones... ...a las, a las eh, artesanías... Eh, ...pero también que está relacionado con una tradición oral... Eh, ...también con los usos eh, rituales... Eh, ...festivos y ceremoniales y también con ciertas formas de, de asocia, asociarse, ¿no? de asociamiento. Eh, todo esto, pues, eh, voy a intentar trazar un, una línea eh, en torno a las colecciones que tenemos para mostraros un poco algunos ejemplos y si voy a incidir sobre todo en el papel de la, de la mujer, como, como ha comentado Carmen. Eh, bueno, eh, para entender eh, las colecciones del, del museo, eh, ...sí eh, eh, me gustaría hablar brevemente aunque fuera de la historia... ...tenemos que comprender un poquito la, la, la historia del propio museo... Eh, las, eh, ...el museo eh, nos iríamos al origen que sería la exposición... ...del traje regional histórico de 1925... ...que dentro de dos años además celebraremos el, el centenario en el museo... Eh, ...y eh, tuvo tal éxito esa exposición que se decide materializarse en un museo... ...en un museo ya de, con carácter de, definitivo no temporal... Ese museo eh, al final eh, cristalizará en, en el Museo del Pueblo Español eh, ya en la, en la década de, de los 30, concretamente en 1934, que es cuando se crea. Pero con tan mala suerte de eh, que eh, con la guerra civil, pues entonces eh, no se llega, se tiene que retrasar su apertura y todo esto empezará, eh, comenzará con una trayectoria por parte del museo un poco más lograda, de que estará solo abierto en, en determinados eh, momentos puntuales a lo largo de su historia. Eh, con esto quiero señalar que esas colecciones, eh, aunque nosotros somos Museo del Traje, llamamos eh, la coletilla de CIPE, de Centro de, Interpretación, de Investigación del Patrimonio Enológico, no solo tenemos colecciones de indumentaria, sino también tenemos un todo tipo de colecciones que vamos a ver a partir de ahora vinculadas con la parte etnográfica. Eh, esas colecciones, como decía, el origen tienen la, la exposición de, del traje regional histórico, también la, escuela de, de, con la, la colección de la Escuela de Magisterio, eh, también del Museo del Encaje y luego también eh, donaciones y compras que se han ido enriqueciendo eh, de la colección a lo largo de, la, de, de, su, de sus momentos. Por ejemplo, eh, hay una colección muy importante vinculada sobre todo a instrumentos eh, relacionados con la artesanía textil de hilado del, del padre César Morán… Eh, y más adelante también eh, hay que tener en cuenta también, por ejemplo, imágenes que os traigo aquí de nuestros fondo documentales de, de fotográficos, tanto de la fotografía histórica como fotografías procedentes también, que es muy importante en este ámbito de etnográfico, del certamen de los premios que se realizaron de los concursos de, de fotografía de, de, de arte y, y tradición. Eh, bueno, esta es una imagen de, de la instalación del Museo del Pueblo Español cuando estaba en el, en el, en el Palacio de, de Godoy, que la he traído para ejemplificar un poco también cómo estaban expuestas esas colecciones de instrumentos vinculadas con, el, con, la, con la obtención del, del, de la fibra. Eh, en relación al papel de la mujer es indiscutible que en toda la artesanía textil… Eh, el pa ...ha estado básicamente en manos de mujeres. O sea, es una cosa que, que tenemos todo en nuestra, en nuestra memoria. Incluso la mujer ha sido asociada muchas veces a atributos eh, vinculados con, estos, con este tipo de objetos... De, de, de, ...por ejemplo, del hilado, con las ruecas, con los usos, etcétera. Eh, sí es cierto que la artesanía textil eh, engloba un proceso muy complicado y muy largo en el, en el tiempo. O sea, eso... Son distintos trabajos los que se hacen y ello conlleva una especialización del trabajo. Esa especialización del trabajo hace que muchas veces exista una división, esté marcada por una división de, de género. ¿eh? Entonces, por ejemplo, si es cierto, en esta imagen que os traigo… Eh, ...trabajos como el esquileo de las, de las ovejas y ha estado más vinculado a la parte, a la parte masculina... ...y otros trabajos como los vinculados a, al preparado de las lanas o de las fibras... ...o, o incluso la carda también ha estado más eh, vinculada a la femenina. Aquí os traigo esta imagen, estas imágenes eh, son todas de nuestro, de nuestro archivo. Eh, esta especialización eh, pues ha venido condicionada, como tradicionalmente se viene hablando... Eh, debido a, a, a, a un factor también genético de la fuerza y el esfuerzo, esos trabajos que requieren más fuerza y, y esfuerzo están más vinculados a lo masculino, al hombre, y la mujer también con esa condición de haber cuidado, de estar vinculada siempre al cuidado de los hijos y por ende y por extensión al resto de la familia, eh, sí eh, ha tenido que ver complementa, com, complementada esa, esa, ese trabajo eh, con otros trabajos que tendrían que realizarse dentro del hogar o en las inmediaciones de a este. En estas imágenes, por ejemplo, os traigo a, a, unas, a, a dos mujeres en la imagen de la izquierda. Una está confeccionando, rematando un, un lienzo y la otra está trabajando el, el hilado. Y luego en la derecha igual, que también se ve como eran… Luego veremos también cómo estas pequeñas reuniones que se realizaban, sobre todo en, la, en, las, en las casas o en las… En las puertas de las casas, en los patios, inmediaciones, inmediaciones eh, cercanas. Otro, otro factor que influye también en ese sesgo de género, en esa división o clasificación de género marcada en el trabajo, pues podría ser también eh, cuando un trabajo llevaba cierto, iba asociado a cierto estatus eh, social. ¿no? Entonces, en el momento que había cierto prestigio, eh, o ese. ...había un mayor nivel social, una mayor consideración social... ...si sí es cierto que estaban más relacionados con el hombre. Es curioso siempre que cuento una anécdota... ...en la elaboración de los, de los tejidos... Eh, ...me leí una vez eh, una referencia que se hacían ...en la elaboración del tejido de, del tapiz, perdón... ...de los tapices de la dama del unicornio... ...en la que eh, esos trabajos eran realizados de telar... Eh, ...eran realizados por hombres... ...pero realmente eran las mujeres las que lo hacían... ...en el momento ya estaban trabajando... ...en el momento que entraba una persona... Eh, rápidamente se ponían a realizar los trabajos, eh, se escondían y se ponían a realizar los trabajos, pues, por ejemplo, de acabado de las piezas, de rematado o, por ejemplo, de preparación de esos telares, ¿no? a los que ellos socialmente estaban ya más, más eh, aceptadas. Uy, espera que me he salido. Ah. Bueno, no lo veo aquí porque me he salido, perdonad. Lo voy viendo en la, Lo voy viendo aquí. Pasarlo, si Perdona, este, este parón. Bueno, pues en, en relación con la invisibilización de, del trabajo de la mujer en la parte textil, sí si me gustaría. Eh, ...destacar una exposición que se llevó a cabo en el, en el Museo del Traje... ...en el año 2014, que comisarió aquí presente, que está Elena Vázquez... Y, ...y Lucina Llorente, en el que trataba de visibilizar ese trabajo de la, de la mujer... Eh, ...en el, los trabajos textiles desde todo el proceso de, de realización... ...desde la obtención de la fibra de, o la materia prima... ...hasta el, el, el producto o la, la, la obra ya comp completada, ¿no? Eh, también se trataban temas pues, eh, de, del oficio, de diseñadora de moda, eh, del, del autoabastecimiento de la familia en, en este sector también, etc. Entonces, me ha parecido un poco eh, reseñable traerla. Eh, los trabajos textiles en España, fundamentalmente, eh, se han... Eh, se han llevado a cabo eh, por fibras eh, de lino eh, y la lana, fundamentalmente, aunque también seda, eh, algodón y cáñamo, ¿eh? por citar algunos ejemplos. En relación a los trabajos de, de lino, en los que son fundamentalmente femeninos, aunque participa toda la familia, eh, sí quiero traer, traer también un proyecto de este año, del de 2022, eh, esta vez eh, eh, organizado por la Subdirección General de Museos Estatales, en la que participaron los 16 museos estatales. Eh, dentro del proyecto de Ellas Crean, eh, bajo el nombre de Las mujeres cambian los museos, de la memoria de los objetos a la memoria de las mujeres, se instó a los museos a que realizasen eh, unas videocartas. Unas videocartas en las que la voz fuera, o sea, las que la realizaban fueran eh, mujeres, fueran profesionales de, de esos museos, y dando voz y recuperando la memoria de mujeres que habían eh, a través de las colecciones o... o de algún tipo de relación que tuvieran con, la, con ese museo, eh, darles un poco de voz. En nuestro caso, en el Museo del Traje, sí se realizó una videocarta... ...que la realizó nuestra compañera Lucina Llorente, eh, titulada Esos lienzos son tu riqueza... ...era una carta preciosa, en la que una madre contaba a una hija eh, eh, que se acababa de casar... Eh, ...contaba todo el, proces, todo el proceso del trabajo del lino... Y, que, y le recomendaba, y todo eso se lo explicaba, para que no abandonase esos quehaceres que tenían que hacer, ¿no? porque era un trabajo fundamentalmente de, de la mujer. En relación al trabajo de, de preparatorio, de las fibras, he traído algunas imágenes de obras de la, de la colección. Eh, en este caso, por ejemplo, a la hora de hablar de, de la elaboración del, del lino, tras unos procesos previos de, de arrancamiento de la, del propio, de la propia planta, de, de, de enra, el enriamiento, perdón, empozamiento, eh, había otros procesos eh, como pueden ser, por ejemplo, el amaceramiento o el espadillado. Aquí os traigo imágenes de esos procesos en los que se, lo, la finalidad era limpiar eh, la corteza eh, de, de, las, de los tallos eh, y quitarle el grano también, para acabar ya con el proceso final para poder eh, pasar al, al, al rastrillado. Entonces, la imagen de la, de la izquierda, debajo, es una gramadera Para, que tenía la función de, de eliminar el grano eh, y, por ejemplo, las dos imágenes de arriba eh, serían dos herramientas utilizadas en el espadillado, se llaman espadadí, espadillas, espadas, bueno, ya sabéis que, que en cuanto a terminología en cada región se le da un nombre distinto, que tenían esas formas y lo de abajo, eh, que sería la gramilla, sería la base, entonces, lo que se hacía era con la espadilla, se golpeaba el, el, el, el, el tallo del lino, en este caso estamos hablando del lino, eh, para, para limpiar muy bien la, la, la fibra y que, se, y que se quedase lista para ser preparada. En cuanto a otras fases del trabajo de este, de, este, de este lino, tenemos aquí, os traigo las imágenes de unas rastras para el trabajo, que como veis pues son tablas, tablones alargados que tienen púas metálicas, eh, tanto en, en su parte central como en su parte inferior, y en la otra extremidad pues, tienen una especie como de, de asas semicirculares o triangulares. ¿no? Estas, eh, estas cardas eh, se utilizaban para limpiar ya de por sí el, el, el lino. Cardas, no, perdón, rastras también se, se llaman cardas. En la zona pirenaica, por ejemplo, eran más comunes las, las que eran cuadrangulares, como las dos de la izquierda que vemos con, la, con las púas de de acero y luego la, eh, y luego también en otras zonas de la en otras regiones de la península pues serían las, las circulares esto lo traigo para que veáis sobre todo a la imagen que queda a la derecha de lo que he comentado que son esas rastras que están profusamente decoradas eh, muchas veces estas, estos objetos que eran meros utensilios se decoraban tanto profusamente que eran concebidos como regalos regalos que eran Realizados normalmente por los hombres eh, en calidad de dárselos a, sus, a las mujeres, a las novias o a las, o a las mujeres. ¿eh? Eh, y luego, más adelante, veremos también la importancia de los ajuares de novia. Entonces, fundamentalmente, veis, por ejemplo, que esta, la cuarta, de, empezando por la izquierda, la, cuanta, la cuarta rastra, aparte de estar profusamente decorada, pues lleva inscripciones, ¿no? Que también era algo muy popular, eh, muy típico en el arte pastoril también, ¿no? Que comentábamos antes, que se comentaba antes en la, esos grabados a punta de navaja y esas poligromías que tiene. Esta sería de la zona de Salamanca, que es cierto que son las más decoradas. Y luego, por ejemplo, para trabajos como para la lana, en este sentido del momento de la carda, ¿no?, eh, tenemos, eh, os traigo aquí dos muestras de, de cartas, una con púas metálicas, que son una especie de peines, y otra, por ejemplo, en la que aparecen ya los cardos, la hoja del cardo de, de, de la flor del, del cardo, de ahí que viene, de, viene el nombre, del cardo seco, ¿no? con la que se, se realizaba. Eh, en relación, una vez que estuviera preparada la fibra, eh, se procedía al hilado de, la, de esta fibra. En relación con el hilado, eh, os, quiero, os traigo un ejemplo, aunque esta imagen no es muy definitoria de lo que quiero, de lo que quiero hablar, vinculado con la mujer, con, también con una, con una fuerte carga de, de tradición y transmisión oral, que son eh, esas reuniones que se hacían eh, de mujeres, fundamentalmente, aunque también luego participarían hombres, eh, que, se real, que se realizaban a finales de octubre, cuando ya los trabajos de, del campo ya habían recendido. ...y continuaban hasta terminar la invernada. Me estoy refiriendo, tienen distintos distinto nombres... ...me refiero a los filandones, a las silas, a las hiladas, a las colechas, a las calechas... ...que también se llaman en distintos tipos de, la, de las regiones. Estas reuniones eran muy, me parece muy representativas porque eran propiamente... ...eran patrimonio femenino por antonomía Asia. Las mujeres se, se reunían, sobre todo de noche también... ...para economizar un poco también la luz, se juntaban todas... Eh, para hilar, pero también para abordar para, para, para hacer encajes y también era también una excusa de, re, de reunión y de sacar trabajo adelante luego también se realizaban un, reuniones también para otros trabajos como por ejemplo la de soja del maíz en la que participaban tanto hombres como mujeres y sería una cosa más extensible por ese deseo de pertenecer a una comunidad aquí se extendían pues, lazos de familiaridad y de vecindad eh, y de per, permanencia ¿no? y de pertenencia a una, a una comunidad como se explicaba en ellas se cantaban, se contaban historias también y había una transmisión directa de conocimientos, ya que eran, asoci... eran reuniones intergeneracionales de todas las edades. ¿no? Entonces, ahí las jóvenes aprendían de las mayores, también había muchas jóvenes que luego se, pues, se relacionaban entre ellas, se relacionaban entre, entre los jóvenes que luego iban a por ellas a recogerlas, etc. Del hilado, os traigo imágenes... De, de, bueno, ...de obras, bueno, de, de piezas del de museo, de la colección del museo de sus fondos... ...estas imágenes están invertidas. Aquí os traigo distintos tipos de usos... ...que sí fueron estudiados en su día por Julio Caro Baroja... ...en los trabajos publicados de, del Museo del Pueblo Español... ...y vemos simplemente cómo, la, la, cómo van evolucionando también. Eh, en el caso de los usos, el, el abultamiento que presentan... ...luego irán evolucionando hacia esas torteras o esos rodetes que aparecen en la cuarta imagen... Ahí estaría focalizado en la fuerza del movimiento generado al, al impulsar el, el uso. Y si quiero que veáis también, como aunque no se ve muy bien en la imagen, no sé si en grande se verá mejor, como aparte de estar realizados de, de madera, eh, sí, había, sí se adornaban con incrustaciones de hueso, metálicas, etcétera. Como se puede ver en, en, en la penúltima imagen. ¿no? Eso lo que veis ahí son incrustaciones. Eh, vuelta otra vez más a, a contar pues, eh, pues ese carácter que tenían para, para ser eh, regaladas. ¿no? Eh, la última imagen, por ejemplo, sería una torcedera. A ver. Aquí os traigo, por ejemplo, uno de los… Instrumentos que más ha vinculado a, a la imagen de la mujer, que son, que son ruecas, y aquí se presenta ya una decoración y una elaboración como más detallada, como podéis ver. Evolucionan pues, desde las propias varas con las, con las horquillas para sujetar los copos de fibra, que estaban realizadas incluso por las propias ramitas de la, de la, de la rama de la, de la rueca. Luego se abultaban esas zonas para. Esas zonas, el roquil, que es la parte que está, que, que está abultada, que era para fijar bien el. El copo de, de, de fibra, pues como veis, se ensanchan artificialmente dentro de la madera, como veis en la segunda o en la tercera incluso, que se, que se acoplan a aplicaciones metálicas, formas más elaboradas, abalustradas y luego están, por ejemplo, también las, las de cestilla, las ruecas de cestilla, que como veis son cestillas que se, que se tallaban o se tejían en el, en el, propio, en el propio mango, en, el propio, en la propia vara. Otras más elaboradas, casi con forma imposible, como las que veis a, a, la, a la derecha, eh, eran ruecas de, de adorno. Era imposible que tuviera una, una finalidad utilitaria. Eran Simplemente, pues, como lo bueno, vamos a decir otra vez, serían como adornos de ajuar, de dote, etc. Aquí también os traigo abajo eh, esas ruecas también grabadas, y en este caso está pirogra pirograbada, y también pues, trabajadas a golpes de navaja, que comentaba que hacían en muchas ocasiones los maridos para, directamente para regalárselas a ellas. Y luego las imágenes las dos imágenes pequeñitas que os traigo abajo, que parecen un dedal, son el, se llaman el roquero, son unos, unos, eh, unos eh, instrumentos que se colocaban en, en, la, en la punta de la, de la roca para fijar bien al, al roquil el copo. Normalmente podían estar hechos tanto de tela como de, como, de made, uy, como de madera, como de cuero. Y este, concretamente, como veis, eh, aunque no se aprecia mucho en la imagen, está forrado con, con paja. Eh, todos los instrumentos eh, estaban, la mayor parte de ellos, confeccionados por los propios ejecutores, o sea, los propios, las propias personas que, que desarrollaban esa, esas labores o esas familias que desarrollaban esa, esas labores. ...con lo cual los lo materiales que utilizaban eran materiales que, tenían, que se podían abastecer bien y a mano. ¿Más instrumentos de, que participan en, la, en el proceso de la hilatura? Pues los tornos, ¿eh? los tornos eh, eh, que tenemos en la imagen de arriba y de abajo de la izquierda... ...y luego también para, para proceder al hilado, que facilitaba mucho el trabajo de hilado, dejando las manos libres ya mecanizados. Y luego también tenemos eh, las aspas para realizar con las, con las usadas, realizar las madejas y luego la devanador, las, devana, las devanadoras para, para esas madejas convertirlas en, en ovillos. Como veis arriba tenemos una de las aspas más eh, manual, más mmm, rudimentaria y luego abajo tenemos una, una aspa eh, de torno que, que facilitaría muy, mucho el movimiento con una manivela ...y algunas de estas presentan brazos articulados para que fuera más fácil sacar las madejas de ellas y si no manipularlos demasiado. Eh, en relación a este breve recorrido que tampoco he querido yo atosigaron mucho con, con la colección de, de instrumentos vinculados a la confección del, del, del, de la fibra, del, del hilo, del hilado... Eh, vamos a pasar ahora a ver ya la, la materia hecha. Normalmente en las casas eh, el lino y otras fibras se guardaban eh, tanto en ovillos como en madejas y como también en los lienzos. En los lienzos que normalmente estaban determinados ya tenían la medida de la vara ya eh, para, en función de las piezas que querían confeccionar. Eh, normalmente había remanentes en estas casas. Eh, las labores... Eh, Fundamentales de, de, de tejido, de, de, de bordado, de, de trabajos eh, artesanales eh, vinculados a lo textil, eh, en las familias eh, se vinculaban fundamentalmente eh, a ese adorno y ese ornato se vinculaban fundamentalmente a los ajuares, a los ajuares de, de novia. Eh, estos ajuares de novia tienen una, una representación eh, simbólica y social muy, muy importante por lo que conlleva. Eh, normalmente eh, eran piezas heredadas de, de familias y también piezas en blanco, de lienzos en blanco, que las novias eh, previamente a casarse se dedicaban toda su vida a bordar y, y adornar, con muchísimo esmero y dejándose también eh, parte de ellas en, en ello. A ellos se destinaban eh, materiales... Eh, más ricos, eh, más, se empleaba un mayor eh, empleo del tiempo para, en, su, en su adorno y también estaba incluso mucho más, eh, se utilizaban muchos materiales más ricos sobre todo en la, los regalos de las piezas confeccionadas para, para el novio. Aquí os traigo el ejemplo de una, de una camisa de, de novia en lino, en lino crudo con esos bordados que se presentan sobre todo en la, for, en la parte de del cuello, de las mangas, eh, que son las partes que iban a ser más vistas. También os traigo, para que veáis también distintas técnicas, mantelitos, eh, porque el ajuar doméstico también se realizaba en esos ajuares de, de novia, mantelitos con la técnica del deshilado, abajo una colcha profusamente decorada, con muchísimos colores y donde aparece también el encaje en los, en los, en los bordes. Y también en ese ajuar, también estaba vinculado el ajuar ritual eh, de carácter más funerario. Las mujeres ya en edades avanzadas eh, eh, se confeccionaban las, las mortajas o aquellas partes textil, piezas textiles que estaban vinculadas a, a, a, a este fin. En muchas ocasiones las guardaban en, unos, eh, en los baúles, las ahumaban, las ennegrecían para dar un mayor eh, carácter penitencial. Otras aplicaciones de los bordados eh, y del enriquecimiento de esos textiles se aprecian fundamentalmente en, estas, eh, en aquellos que tenían un fin eh, ceremonial, un fin eh, ritual. ¿no? Después de haber visto la presentación de, de Tomás Alía, que ha traído un montón de imágenes de, de la gartera, ahora presentar solo esto me parece un poco ridículo, ¿no? aunque bueno… Eh, eh, en el museo, como ya comentó, tenemos una colección de, de trajes de bordados de, de lagartera. En este caso he traído unas sobremedias eh, para que veáis también cómo no, tienen, cómo no tienen puntera para colocarse, porque no eran funcionales, eran simplemente ornamentales. ¿no? Esa riqueza de bordados y de, y de materiales empleados. Al lado está el, el ramo de novia, tan típico para la lagartera. Por aquí voy a pasar un poco rápido porque evidentemente ya habéis tenido la lagartera eh, suficiente y bien representada por Tomás. A la derecha os traigo un ejemplo de un, de un traje de viuda rica en el que aparecen eh, bordados, eh, el bordado erudito, ¿no? eh, utilizándose los, los, los eh, filamentos o los hilos torchados me, metálicos sobre, sobre terciopelo negro. Y que tiene muchísimo eh, paralelismo con los trajes o la indumentaria que se confeccionaba para las vírgenes, por ejemplo. También hay la labor muy importante de las religiosas en la sala de labores de los conventos y de los... ...y de los monasterios y también de, de, de la participación femenina en general de, de la comunidad. Aquí os traigo una, una, un ejemplo de bordado erudito para que veamos también... ...voy a pasar un poco rápido para que veamos también el punto de, el punto de España... ...que se ve muy bien en la parte de, de, de abajo de la izquierda... Eh, ...en el que se utilizaban pues, esos, esas hilaturas eh, metálicas, eh, entorchadas. La labor del encaje... Eh, también la tenemos representada por, por, por su instrumento, ¿no?, la labor del encaje de bolillo. Tenemos aquí los bolillos denominados de pasto, bolillos de pastor, normalmente, eh, si era antes de la tradición de que lo hicieran los, los pastores. Eh, eran realizados con madera de olivo o, sobre todo, para hacer la blonda de seda con, con maderas más ligeras, como de naranjo o abedul. Eh, y también otro de los instrumentos del encaje de bolillo sería el mundillo, la almohadilla que, que aparece a la derecha pero me quiero centrar más que en los propios instrumentos en la, en el, en la, en el, la labor de preparación de, de estos encajes a través de los dibujos previos que se tenían que realizar con unos cálculos casi exquisitamente matemáticos eh, para que cualquier error en, la, en el diseño del dibujo influiría directamente en la labor de la, de la encajera. Esto que os traigo no es una pieza del museo, es una pieza potencialmente que va a ser colección del museo. Eh, es una donación de quizás el que va, Puede que sea ya el, casi el último picador de, de Almagro, eh, eh, de apellido Manzano, no voy a revelar más datos. Eh, estas, la, estas labores de picado eran cartulinas, cartulinas eh, en las que se presentaba el, el dibujo preparatorio y se picaban donde, para que fuera la intersección de los, de los, las agujas con la intersección de los palillos, de los puntos de intersección de. De, de la maniobra que tenían que hacer. Eh, los picados, eh, es curioso, aquí también quería traer, porque nosotros aceptamos muchísimas donaciones eh, y lo que más nos importa, eh, y aquí se demuestra con esta colección, son las, aparte del valor documental, el valor testimonial, el valor eh, que pueda presentar, las historias que cuentan detrás. Entonces, en este caso, te contamos también con el testimonio de este, de este hombre, de este picador, en el que nos cuenta que aprendió en la labor en el, con su padre, no eh, era una labor que estaba socialmente muy, muy admitida para un, para un hombre, eh, y, se, y se especializó en, en realizar estos picados y en la venta de, de encajes en Almagro. Eh, es curioso cómo se, dan, cómo se denominaban, y distintamente ellos mismos denomin, de, de, llamaban a las formas que tenemos aquí, por ejemplo, a estos motivos decorativos, llamaban de manera distinta. Este motivo, que es el motivo eh, botén eh, de origen indio, ellos, por ejemplo, no sé si lo pone ahí, se puede ver arriba, lo llaman berenjena, ¿no? que también es muy característico, pero la berenjena de Almagro, eh, y es bastante curioso. Y luego nada, simplemente porque creo que voy muy mal de tiempo, eh, si quiero finalizar con la labor de los dechados, que también eh, Tomás mostró, mostró algunos como valor pedagógico. ¿no? ...como valor pedagógico y como libros eh, de memoria abiertas, porque son auténticos libros de, de bordado popular. Estos dechados, eh, como veis, se podían realizar en un mismo lienzo y completar el espacio, eh, presentar distintos puntos... ...distintos motivos ornamentales, o se podían hacer también individualmente a modo de muestras y eran cosidos. En el siglo XIX aparecen los dechados marcadores, que es como los que empezamos a ver ya en el de la derecha, abajo... Eh, que son, se introducen los, a, los abecedarios, las numeraciones, esto es porque empieza a, be, empieza a aparecer la costumbre de marcar la, la ropa. Entonces, al marcar la ropa, para que no… para que llevasen el nombre, en, pues en viajes, en, en colegios, en tenderos públicos o en lavaderos públicos, se comenzaba a practicar también la labor de, de, de estos abecedarios. Normalmente, las, los textiles eh, que aparecían con leyendas estaban más vinculados a, al… ...a la parte litúrgica o a la parte, a la parte de regalos de, de, de novia, etcétera. En los, los dechados, eh, sobre, todo, sobre todo, se impusieron en, en la educación eh, femenina de, hasta la década de los, de los 50, una vez que se sistematizó esa educación... Eh, se la obligación de enseñar a la niña a bordar y a coser y, y, y también la obligación de, de realizar estos dechados, que normalmente suelen aparecer firmados, como el que veis abajo de la derecha, eh, con la fecha de realización e incluso también con el nombre de la profesora en muchísimas, en muchísimas ocasiones. También aparecieron los costureros, que en los que se incluían no solo eh, los puntos de bordado, sino también los puntos de, de cosido de confección, que era también para destacar el, el papel pedagógico. Y bueno, eh, vinculado también a este papel pedagógico, me gustaría ya terminar, si sí que no me extiendo más, eh, y hablaros de un proyecto que tenemos en el museo, eh, que fue creado ya desde el 2012, que es el Club Museo a Mano, que también entró un poco también con la, con la misión de, de transmitir y, y no perder eh, todas estas tradiciones, eh, en este caso de carácter textil artesanal. ¿no? Eh, en el Museo a Mano es un, es un club en el que todo el mundo pueda participar, es abierto y todas las actividades que ofrece son gratuitas. Entonces nosotros lo que, lo que sí eh, queremos potenciar es que todo el mundo tiene cabida ahí. De hecho, eh, un profesor, siempre decimos que un profesor se convierte en alumno y el alumno en profesor. Todo el mundo allí, eh, independientemente de su sexo, de su condición social, de su raza, de sus capacidades, da igual. Eh, en este aspecto hemos, hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo un montón de, de talleres, de pintado de, de, de telas, de sedas, de bordados, eh, bordado erudito también, de aplicaciones, de pasamanería, sombrería, eh, todo ello vinculado. Y también es curioso cómo hemos retomado un poquito más esa, esos filandones que os contaba al principio, o esa fila o esa isla, y estamos llevando un programa de reuniones eh, periódicas en las que las eh, tejedoras… Y distintas asociaciones se reúnen por el mero hecho de, de poder compartir esa experiencia de, de tejer y de, y de, y de bordar sus propios su propio tejidos y obras y poder avanzar en ese intercambio y potenciar un poco más eh, ese intercambio de, de conocimientos. ¿no? Y nada, os invito a todos a participar en, en este club, eh, que estáis todos perfectamente capacitados para ello. Y nada, pues simplemente nada, dar las gracias a todos por vuestra paciencia y por haberme escuchado, ido un poco rápido y al final he tenido que olvidar un poco de cosas, pero muchísimas gracias a todos. Aquí estamos bien. Qué interesante. ¿eh? Qué mundo es, un mundo. Qué más Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda del día. Eh, os tengo que decir que nos han avisado que a menos 20, menos cuarto tenemos que desalojar. Así que tenemos una visita ahora en el Museo Ruiz de Luna, pero tenemos que dejar la sala antes porque a las 7 me han dicho que empieza cine. O sea que va a ser brevísima, brevísima, esa redonda. Ya hemos visto esta tarde con las ponencias de Juan y de Elena y de Cecilia un poco el, pues el título que recoge esta mesa redonda, ¿no? que es el, la participación de la mujer en la artesanía, pasado, presente y futuro. Creo que hemos visto sobre todo la parte del pasado, ¿no? que nos habéis contado muy bien ese, cómo empiezan a trabajar las mujeres en los talleres de cerámica, a través de la decoración, el papel que tiene la industria de estilo, las bordadoras de, de, de caravaca. Entonces, como esta parte yo creo que ya la hemos visto, está bastante representada en las ponencias, yo creo que nos deberíamos centrar en hablar del presente y sobre todo del futuro. Yo ¿no? eh, sí que hay una cosa que me gustaría destacar, que voy a ilustrar con una imagen, si me lo permites, Juan, que es de las bordadoras, que es esta, que es una imagen que a mí me parece particularmente maravillosa que refleja, yo creo, que uno de los, de los pilares que tiene la participación de la mujer en la artesanía, el papel que tienen, que es el de la transmisión. ¿no? Esos oficios que hemos hablado, que se enseñaban en las casas, en, el, en los trabajos que son más internos, más desarrollados en el hogar, que enseñaban las madres a las hijas, las abuelas a las nietas. O sea, yo misma, por ejemplo, mi abuela, era, mi abuela era de Albacete, además, castellano manchega, y era costurera. Era costurera, era, ella cosía, bordaba, hacía encaje, hacía de todo. Y mi madre es una mujer que cose fenomenal. O sea, esa transmisión que, que todos hemos visto en, en las casas. Sin embargo, ya a mí ya no me llegó. Pero bueno, <risa> bueno sí, bueno. yo ya ese, ese, ese arte no lo tengo, la verdad. Pero sí que, que, que hemos visto como esa transmisión parte prácticamente, yo creo que en todos los ámbitos, en el ámbito de la artesanía, ...desde las mujeres, ¿no? Las mujeres son las primeras que te introducen en, esas, en, esa, en, esa, en, esa, en esa técnica, ¿no? Entonces, es algo que sí que quería a ver, hablar con vosotros, a ver cómo lo que pensáis vosotros es... ...por qué si tiene un papel tan importante la mujer en la transmisión de la técnica artesanal... ...por qué hemos perdido la memoria de esas mujeres. O sea, ¿por qué si nos han enseñado nuestras abuelas, nuestras madres a realizar técnicas artesanales, porque luego esa labor que ellas hacían, que ellas realizaban, no ha llegado hasta hoy? ¿Ha desaparecido? De hecho, tenemos iniciativas maravillosas, que luego comentaremos como la de las pintoras de, de, de Flores y Grecas, que se está investigando para tratar de, de sacar a la luz ese papel. Pero ¿por qué nos ha costado tanto mantener la memoria viva de las que se han sido las transmisoras de estas, de estas artesanías? Bueno, si me ha mi lugar. Yo creo que ha sido eh, principalmente por su... Prudencia o su forma de ser. Deían un papel que creo un poco injusto, ¿no? que ha habido un poco siempre tapada. sido una cosa que la hacían con tanto amor y tanto devoción, que la recompensa que tenían. No querían más elogios, ni querían más eh, reconocimiento por parte de nadie, y donde otras personas pues, tapaban ese oficio o presumían del trabajo que han hecho cuando no se veían perfectamente el trabajo y el amor y la devoción que tenían detrás. ¿Crees eso? La prudencia. La prudencia que han tenido estas mujeres en su desarrollo, la cultura. ...y sobre todo el respeto, es lo que le ha provocado que no tengan tanta luz... Sí. ...y que nos demos cuenta que con el proceso de los años no hemos equivocado... ...o se han equivocado anteriormente y ahora, aunque sea tarde, hay que sacar eso a la luz... ...y es importante que no se tape más, más una cultura o unas personas que han dedicado su amor y devoción. Claro, un poco de relacionado con ese papel de la mujer en el interior, ¿no? En lo, sí, en lo a interno. ver, yo estoy de acuerdo contigo en, en la humildad que tienen esas mujeres... Porque nosotros ahora hemos hecho desde Tierras, eh, hicimos el sábado un taller eh, de divulgación dentro del contexto del programa de taller de Flores y Grecas y entonces gracias a esa subvención que hemos recibido las pagamos, un poquito de dinero, no es que sea mucho, y ellas ponen su su saber hacer y viene la gente de la ciudad y lo hacen, les cuesta mucho cobrar nos dicen que no hace falta que nos paguéis que venimos porque nos gusta y decimos no, no, que queremos reconocer que luego ellas se van y lo celebran y tal porque no están acostumbradas, siempre han estado como en un segundo plano Exacto. pero aceptándolo muy, muy tranquilamente y muy ricamente, o sea como que y yo creo que, bueno, uno de nuestros objetivos es visibil no visibilizarlas, sino reconocerles, agradecerles sí, sí, y que estaban al mismo nivel. Si sí. sí, tan importante es pintar con caña y tablero los grandes murales de cerámica de Talavera, que pintar los juegos de café, las cenefitas, las ánforas, que ellas lo consideraban un trabajo menor dentro sí. de la estructura de los talleres, porque lo consideraban así, ¿no? Es un poco la tarea que, que tenemos, que se iguale, ¿no? que, te, que tenga el mismo peso. Y a comentar también una cosa, porque cuando empezamos con el expediente, eh, pues hablando con Carlos Mayoral, uno de los artesanos que se hizo Bedel, bueno, esa preocupación ¿no? que os contaba en el 2009-10, que dices que se, se pierde esto, que se pierde esto, que, que la gente le deja la cerámica, pues me, me llama la atención porque nos hizo una lista de los principales pintores de Talavera y todos son hombres, no aparecía ni una sola mujer. Y luego hemos ido buscando, y claro que había mujeres no, que claro, pintaban muy bien, sí, claro, ¿sabes? Sí, y que incluso claro, claro. te dicen, no, no, es que Angelines, que creo que trabajaba en la talabricense, me decían hace poco, es que pintaba como los ángeles. Y sin embargo, en la memoria estaba el hombre, ¿no? Quizá porque, bueno, se le había dado más protagonismo social, no sé. Sí, yo creo también, estoy de acuerdo con todos vosotros, yo creo también que se trata de una cuestión, ya lo conciben como una forma de vida, ¿no? Sí. O sea, más que ella no quiere ningún rendimiento ni social ni económico, no. sino forma parte de su vida. Entonces, muchas veces también las niñas, cuando, cuando aprendían a coser o encaje de bolillos, que tenían que participar en, la, en, en esas actividades, ¿no? Ellas no lo veían como una obligación, lo veían como una forma de, de ayudar a la familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también… Es un factor más, o sea, quiero decir, hay muchísimos factores y también pues esa invisibilización también porque son trabajos que no han sido oficializados, ¿no?, hasta hace poco. Entonces, al no tener ese rédito social o erudito, ¿no?, en los que, pues, eso también influye y los trabajos que a lo mejor, pues, en otras artes eh, menores que tuvieran más relevancia o más prestigio, sí, eran desempeñados con hombres. Y se reconocían ese papel y aparecían y habían estudios y se realizaban estudios sobre biográficos sobre esas sobre esas figuras, ¿no? Entonces, creo que también es un poco un cúmulo de todo, ¿no? Un poco sí, mi opinión. Sí, sí, está claro que, que, que no es solo un factor, lo que ha invisibilizado a, a estas mujeres, que aunque nosotros las reconozcamos en nuestro ámbito familiar, eh, a la luz pública han quedado más en un segundo plano. O sea, sabemos que no es un factor, sino que son varios. Eh, hemos hablado aquí también de varios oficios, varias artesanías que están muy relacionadas con lo que es la mujer o con el hombre. ¿no? O sea, están divididas por géneros. Hemos hablado de los bordados, de, los, de las confecciones textiles, siempre más vinculadas al ámbito ah. femenino, igual que la decoración. Esta mañana nos habla Paloma Pastor de, las, de que tradicionalmente también las mujeres se dedicaban a, a decorar las piezas de vidrio, mientras que los hombres eran los sopladores, ¿no? Pero también estamos viendo, que me ha parecido maravilloso ir a, a Paloma a hablar de ello, cómo desde los años 90 ya existen sopladoras de vidrio. Y estamos viendo cómo también eh, hay mujeres que ya regentan talleres de cerámica. O sea, ¿Cómo es, veis vosotros? Vosotros que tenéis más, cada uno es de vuestro ámbito, pero que tenéis más contacto con las, con las artesanías, con las, con las comunidades portadoras, lo que llamamos nosotros comunidades portadoras. ¿Cómo veis esa introducción de la mujer o esos cambios de roles que hay en el ámbito artesanal? ¿Veis que es, realmente se están produciendo, que hay más dificultad en algunos ámbitos o en otros? Bueno, principalmente en nuestra fiesta lo que ha sido es que se ha introducido más el hombre, porque antes que el hombre que bordaba lo miraban mal. Y ahora es una pasada, incluso hacen miles de hombres que quieren aprender. Yo soy de uno es de ellos. ¿eh? Lo que pasa es que no tengo el duende, como se suele decir, para ser capaz de tener esa artesanía y ese gusto. Pero bueno, en este caso, en los caballos del vino, era la mujer que estaba tapada en su trabajo y ahora se está introduciendo más el hombre. Bueno, pues también depende un poco de, de, de los estilos de vida de cada momento y finalmente pues, provoca que haya un cambio y que yo creo que es positivo. De hecho, el curso que estamos haciendo de desempleados, ya tenemos también hombres y hay un gran número de mujeres que tienen esa tendencia, pero ya quiero también introducir el hombre en esas partes que, que obviamente se miraba hasta mal. Por decirlo Claro, y ahí vosotros en Caravaca sí que veis que hay más participación masculina en los bordados tarea tradicionalmente femenina y veis también que haya más mujeres que corren, que suben, que suben con los caballos. O sea, ¿Habéis visto cómo ese mmm, en niños, cambio de en los, en los niños? niños sí. El los niños ha sido fundamental. Lo hablaba en mi en intervención eh, y es importantísimo. Nuestros jóvenes tienen que entender que es una, somos iguales. No, por correr eres más hombre o por bordar eres más mujer o al revés, es lo mismo. Entonces, eh, los niños, de hecho, el día 3 de mayo se hace una participación para ellos, donde ellos han hecho anteriormente su artesanía ya han lucido a su pony Y verlo es casi mejor que los mayores. también os lo digo, ¿eh? porque realmente lo hacen muy bien y de hecho ves grupo de niñas completamente participando y grupos de niños, grupos mixtos. En la fiesta de los callevinos es verdad que en los años 50 ya se me, eh, hay mención de hermanas que corrían conjuntamente, no ha sido un tabú, no ha sido algo... Tal, siempre había alguno que diría fuera algo de tono, pero es verdad que se ha ido mezclando pero sí es verdad que los últimos años donde nos hemos enfocado principalmente en la educación sí. fomentar a nuestros jóvenes inculcarles ...que somos iguales y que no hay una diferencia... ...porque te guste guardar, porque te guste correr... ...porque te cura te gusta participar de una manera distinta... ...pues es algo eh, totalmente... Eh, ...perceptible y que, que debe de ser así... ...entonces en los niños... ...donde más se ve esa participación... ...en ¿Es mixta o de mujer... ...donde está participando... ...o los niños son más creativos en la hora de hacer cualquier trabajo. ¿Y en, pues, en el caso a, de la cerámica? Sí, yo creo que en el caso de la cerámica... ...incluso casi que sería al revés... ...a ver, porque por ejemplo... Tenemos que ha salido en el vídeo Cristina, que es la, la, sería la más joven en Artesanía Talaverana, que es la aprendiz de Cerro. O sea, nosotros aquí tenemos dos grandes ceramistas, Garrido y Cerro, que han hecho grandes murales. Y, por ejemplo, ella aprendió de Cerro todo lo que sabe y ahora es la, que, la pintora estrella de Artesanía Talaverana, ¿no? de uno de los talleres. Tiene 33 años o así, yo la llamo la guardiana de la tradición, a Cristina, y es una mujer y pinta muy bien. Y ya pinta con caña, tablero, hace todo tipo de murales. Es decir, esa división ya no existe hoy en día. Luego tenemos a Mónica García Alpino, que regenta uno de los talleres más importantes, que ha recibido muchísimos premios, el Premio Nacional de Artesanía. Y ha hecho ha sido la que organizó en una obra que, bueno, que se, a veces se olvida, pero el, el, el mural pintado a mano más grande del mundo, que está en Orán, que se lo encargaron. Y ella asumió el reto y organizó a muchísimos… Eh, a todos los talleres y a todos los artesanos y se comprometió con la empresa creo que era una empresa holandesa y está regentado por una mujer es decir, que yo creo que hoy en día si me apuras eh, bueno, hay grandes hombres pintores ceravistas, también como Nicolás Varas me da a veces apuro mencionar porque parece que te dejas alguno y hay sí, sí, sí. varios pero que hoy yo creo que no es un problema, a medida que se democratizó la sociedad y que ya la mujer ha cedido a todos los espacios pues la sociedad talaverana, si sabes pintar y pintas bien y quieres recoger el testigo, yo creo que hoy no es un impedimento. Al contrario, creo que hay un gran futuro para mujeres y hombres y para los que quieran pintar. O sea, que no creo que se va a dividir por género como se pudo dividir en otro momento. ¿no? ¿Y, ¿Y creéis que cuando… porque ahora ya hablamos de que hay muchas mujeres que regentan talleres, pero creéis que cuando se empezaron a introducir estas mujeres en los talleres sí que pudo haber prejuicios, pudo haber desconfianza o esta mujer no vas a saber llevar el taller, como ¿Qué es que eso se pudo dar? Hombre, yo creo que un poquito sí. De hecho, Mónica cuando empezó, que nos lo cuenta siempre, pues claro, un poco, pero era un poco como que qué loca estás, yo no sé si tanto por ser mujer o por dedicarse a la cerámica, que era algo ya como que, que estaba ahí un poco de modelo ¿no? sí. pero Pero bueno, al principio quizá, ¿no? Pero yo no sé, no, no lo tengo tan claro. A mí ella me lo cuenta, pero más... Más que como mujer, como, como, ceramista. como ceramista. Y luego, bueno, sí, puede haberse encontrado con resistencias, sí, a veces coordinando. Lo que pasa es que ella tiene un talante, la conoceréis mañana, que sí, creo que vamos a visitar. Vamos a visitar eh, su taller. Que es tan amable y tan conciliadora, pero, pero hombre, yo creo que sí, resistencias quedan, pero, pero yo, no, yo creo que pocas, ¿no? Sí. No se sí. creo, en ¿eh? no mi opinión. Yo, eh, yo creo que la clave es que no hablemos de mujeres ceramistas o de hombres ceramistas o de mujeres sí. artesanas o hombres artesanos que hablemos de ceramistas eso es eso es sin apellido ¿no? eso, eso, es, es, eso, eso es. es lo que lo que tenemos que, que empezar a es nuestro está. objetivo sí. Sí, sí, yo creo y, dice, y sí. en el Museo del Traje que habéis contado el, el proyecto de museo a mano sí. cuéntame qué participación masculina tenéis ahí <risa> pues para lo que pensábamos tenemos bastante o sea, quiero decir, cada vez se van animando más mmm, chicos, sobre todo jóvenes bueno, y en público infantil sobre todo, ahí no hay diferencia, quiero decir los niños ya están aprendiendo, empiezan ya con la educación sí. ya desde, desde que nacen a, a no diferenciar entonces ahí van, van niños independientemente de su, de su sexo de su género y, y si es cierto que hay una franja de edad eh, ...masculina, que cuesta más... ...que es a partir de los 50 hacia arriba... ...no tenemos mucho público en esos... ...en ese club... ...pero jóvenes sí... sí vienen bastante... ...tampoco una cosa muy... No, pero eso es, eh. ...muy abundante, pero sí, entonces sí lo vamos notando... ...también a la hora de... de ...como ya he dicho que los participantes... ...también son profesores... ...también a, eh, a la hora de, de esos artesanos... De dar, ...de dar los talleres y impartir... ...cada vez también hay más hombres... ...en el ámbito textil también, aunque ha sido siempre de mujeres... Siempre, últimamente, pues hay una mayor participación masculina, ¿no? sí, y ya para cerrar la mesa y abrir un poco las preguntas al público, a quien quiera participar, eh, desde vuestro punto de vista, ¿qué, ¿qué iniciativas creéis o qué proyectos creéis que se pueden desarrollar para conseguir esto? ¿no? Lo que hemos dicho de que se hable de artesanas, o sea, de ceramistas, que se, hable, que se quite la distinción entre mujer y hombre, sino que… ...que hablemos de, de, de un mismo nivel. ¿Qué iniciativas crees que se pueden hacer desde, primero desde bueno, la parte de la comunidad portadora... ...desde los propios artesanos y artesanas y luego por parte de las administraciones, que también tenemos una responsabilidad? Creo que lo que están diciendo las compañías es seguir el mismo camino. Yo creo que ya los jóvenes están iniciándose con esa cultura. Entonces, no hay que hacer meter más cambios ni nada. Yo creo que la línea que se está llevando... Decían ella y muy bien, y que está claro que los jóvenes vienen detrás apostando, o sea, no vienen desconociendo y de los centros educativos, la administración está haciendo lo bajo mi punto de vista, bien. Eh, añadirle algo más, siempre se puede añadir, obviamente siempre se puede mejorar todo lo que se tiene, pero esa es la tesitura que se tiene, no haya discriminación, no haya tal, eh, que la artesanía es un oficio, un arte, que bueno, que realmente sean algo donde no lo vean como algo extraordinario. Esta mañana se hablaba de ese astronauta y el cocinero. El cocinero antes era algo marginal y ahora el cocinero es algo excepcional, ¿no? Porque los niños ahora, bien por los medios de comunicación y demás, pues salen y quieren cocinar y en casa te piden harina y demás y para intentar hacer sus cocinitas Bueno, pues, es un camino. Yo creo que es el camino. Obviamente, es Dependiendo de la sociedad, se tendrán que ir añadiendo cosas distintas y mejorando, pero yo creo que los pasos estamos en el buen camino. No veo una diferencia como hace, no tanto tampoco, ¿eh? a 20 años o 15, que no se veía esa diferencia, todavía había ese clasismo, eh, en fin, otros términos, donde realmente veas una desigualdad en la actualidad, por lo menos en, la, en, nuestra, en nuestro pueblo y demás, veo, y escuchándola a ella, veo que ese es el camino que ido, no hay a seguir, ojo, bueno, no me imagino que en el futuro sí. Pero... Yo creo que más que un tema de género, es lo que comentaban esta mañana del astronauta y el cocinero. Creo que más un <risa> tema de que lo artesano sea, es algo popular y que se ha despreciado un poco, ¿no? sí. como que no era arte, alta cultura o no estaba al nivel de otro tipo de, de arte. ¿no? Entonces, creo que lo que pasa, el camino a llevar, más que desde el punto de vista de género, es que el artesano o artesana, un poco como en Japón, ¿no? Ese, eso que decía Tomás Salía de los tesoros vivientes, ¿no? Es decir, que sea súper respetado por la sociedad, que ser, hacer una artesanía, bordar, hacer cerámica, hacer esos bordados que nos han mostrado, que sea lo más y que los jóvenes quieran hacer eso y pasar por una buena remuneración económica y por un respeto social, dignificación de los oficios. Yo creo que es más, es el camino, creo. Sí. Mi humilde opinión. Sí, bueno, y la importancia de la educación, ¿no? O sea, que me parece también fundamental, aunque ya estamos viendo, como explicábamos también antes, que la educación desde, desde que son pequeñitos ya va ya, ya implícita, pero sí educar, eh, no solo en cuestiones de género, sino también educar en, en, en estos valores, ¿no? En estos valores artesanales de la tradición y de inculcarle también esos, esos valores que van implícitos a la propia, luego a la propia materia prima, ¿no? Al propio objeto artesanal. Entonces, ahí sí... Sí, me parece muy, muy importante la difusión, la difusión de todo para que todo el mundo tenga conocimiento, porque al fin y al cabo nosotros cada uno nos movemos en unos círculos culturalmente muy acordes con nosotros y desconocemos otras, reali otras, reali otras realidades. Y sí es cierto que, aunque nos parezca que está mmm, suficientemente difundida, eh, no lo está, Ahí no llega todavía a toda la, a, a toda la, a toda la sociedad. Entonces, sí si hay que incidir también hay mucho en eso. Claro, el, el reconocimiento del… De la profesión de bordadora que se ha hecho hace poco, es un paso fundamental. Algo tan que ha asumido que hay una bordadora, bordadora, pero bueno, una persona que luego iba a la oficina de desempleo. No, no, es que no hay oficio, no está en lo que es posible. Es curioso, pero era así. Y tuvimos que luchar y finalmente se consiguió. Bueno, y es eso. Una cosa que me gusta hacer inciso en la artesanía es cuando hablas con un artesano. Me imagino que a vosotros pasaréis 70, igual, igual. Cuando hablas con un artesano y te explica su vida laboral, la emoción que te pone, o sea, la emoción que incluso te salta y más ese amor a su oficio, para mí es lo que realmente es lo que se sí tiene que transmitir, sentirse como que no es su trabajo, que es su vida, claro. y no lo ven como un trabajo como, qué rollo, me debo levantar a las 8 de la mañana para no. ir a trabajar, no, lo hacen con tanto amor, con tanta devoción, que cuando te explican cómo lo hacen y con la destreza que tienen, es lo que a ti te enamora, en esa imagen que estaba mostrando es eso, ¿no? es un poco una familia que todo está inculcado, pero lo hacen por ese amor, entonces cuando un artesano te explica ese amor, además lo creo que lo más bonito que tiene la artesanía, cuando una persona no ve su trabajo, ve su vida. Ahí. Claro, sí, sí, lo que tú dices además es igual, es que horas y horas, no les da igual las horas, sí, vas a visitarles y le da lo mismo la hora que cierran, están haciendo una pieza claro. y hasta que no terminan, o tengo que poner un horno y es domingo y lo hacen… Y eso llama mucho la atención mm. en esta época, ¿no? Porque es, es tan importante, está entremezclada su vida y el oficio. Y es verdad que es algo que es muy bonito y que, que hay que apoyarles claro. Eh, claro. Y, a fin y de que cuentas. Se, que se mantenga, que, que se, se mantenga. preserve y que se transmita. Y, que, mm. y lo que habláis, que los jóvenes y las nuevas generaciones sean de, capaces de sentir esa misma pasión. Mm. Y, y sobre todo que bueno, que si hay un niño que quiere pintar cerámicas, que las pinte, ¿no? Hombre, claro. Y que quiere pintar flores, que las <risa> la pinte más da, ¿no? Eso es. Y si es una pinte. niña quiere pintar con caña y tablero, pues con la caña y tablero, ¿no? O sea, lo que ella quiera. Lo que ella sí, quiera claro. Eso es lo importante. Abrimos al público turno de preguntas por si alguien quiere comentar algo antes de que nos tengamos que marchar. Sí. No tenemos el, el micrófono. A lo mejor se oye. Se oye, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí también. O sea, y, eh, yo desde la consejería, por ejemplo, haría una jornada de concienciación para los autores de los ayuntamientos para que inviertan en investigación de su pueblo y de todo ese trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en el tema del borracho, de toda esa gente que está desapareciendo y que tiene unas historias de vida, estudios antropológicos, que sirven al pueblo de memoria y también como de impulso para decir, oye pues. La comarca de, de la era navalcán oropesa, que había much, muchísima, o sea, había un problema económico importante, se lanzaron a, a comercializar y sirvió como una economía eh, durante décadas incluso que evitó la inmigración en algunos casos, eh, sobre todo como economía complementaria. Entonces, eso yo creo que es muy importante, que los jóvenes no lo saben, cómo hacer esas Eso deberían usar las administraciones un poco. Sí. Eh, aunque sean las asociaciones, pero tiene que haber más. Estoy segura que hay fondos europeos que se pueden un poco arreglar por ahí y que a lo mejor los estamos dejando pasar. Entonces ahí tiene que haber un poco más de coordinación entre las asociaciones, pero la administración es fundamental. Eh, yo, sí, yo estoy de acuerdo contigo. En los relatos de vida. Creo que en todos los pueblos hay un montón de gente que todavía estamos a tiempo para grabar, documentar y, y, y todas esas historias que se van a morir con ellos. Y creo que es urgente. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que comentas. Creo que se debería hacer cuanto antes. Sí. Mm. Claro, y además en tierras de cerámica estáis haciendo algún proyecto lo intentamos. De, no, de nos da la sensación de que no llegamos, pero es un poco lo que pretendemos: sí. la memoria de vida, el relato de esas personas, porque es que es, es, es, es documentar un montón de cosas que no están en los libros, porque claro. tú te vas a ver los libros que se han escrito sobre cerámica, ceramólogos, las series, etcétera, el museo, y de repente te usan expresiones, cosas que son ya de la segunda mitad del siglo XX que no están ahí que las tienes que documentar, que luego las tienes que grabar, que, y estamos en ello, sí, sí, nos interesa muchísimo. No hay datos, eso, que hay que hacer un trabajo antropológico. Los testimonios son fundamentales en este aspecto. Sí, velada también. Sí, yo creo que están los fondos líderes que apoyan algunas veces, sobre todo la artesanía. Nosotros conseguimos hacer el taller que tenemos en el museo a, a través del fondo líder, que es un, un fondo europeo que nos ayudó a rehabilitar el espacio para esa cultura. Y sé, obviamente, algunas veces tienen que estar muy atento. por eso es necesario la administración donde los técnicos de la administración estén atentos a tipo de subvenciones o ayudas para que de esa manera consigamos esa financiación. Algunas veces las asociaciones... Pues estamos de una manera así, no lucrativa ni nada por el estilo, estamos por la devoción y no de la que nos ah. une con ellos. Y aún así se nos escapan ese tipo de subvenciones que puede aparecer por no fondo líder. No nos cuenta, de verdad, y puede haber, a lo mejor, y sí. entonces, sí es verdad que la Administración, y estoy de acuerdo con usted totalmente, que tiene que estar atenta a ese tipo de subvenciones por parte de Europa o, o locales y demás, para intentar eh, que no se escapen y que sobre todo se refuerce, o bien para desarrollar una campaña de marketing, de de ...que estén más digitalizados y la información, en fin, cualquier cosa... ...pero seguro que hay. Sí, sí, sí, está claro, pero como decía, muchas veces las asociaciones... Eh, claro. no tenemos tanto conocimiento, estamos sí. tanto involucrados con eso... De ...diariamente en nuestros trabajos y si algo se nos escapa, es pues verdad. nos da más rabia incluso. Estamos en nuestros trabajo del día a día y de repente cuando podemos... ...pues vamos haciendo cosas, pero sí que es verdad que a lo mejor... No digo profesionalizar las asociaciones, pero a lo mejor sí buscar una figura intermedia, buscar algo que esté más pendiente de ese tipo de fondos. O, por ejemplo, nosotros siempre hemos pensado hablar con la universidad y quizá que nos pongan dos tres becarios para hacer todos esos relatos de vida, hacerlo sistemáticamente y hacerlo más rápido… Sí que es cierto, yo creo que hay mucho, mucho que hacer con el patrimonio sí. inmaterial. Y, ¿eh? y yo creo que además, en el caso del patrimonio inmaterial, tenemos una falta un poco generalizada de, de, de financiación, ¿no? de medios también económicos que ayuden a hacer todas estas tareas de investigación que son tan importantes, incluso a desarrollar planes de salvaguarda, mm. claro. planes de gestión, que, que, bueno, que luego es, es lo que nos va a ayudar a que determinadas manifestaciones o tradiciones culturales inmateriales se puedan, puedan pervivir, ¿no? y puedan… El problema en Castilla-La Mancha, por lo menos, es que artesanía y las subvenciones para artesanía no dependen del patrimonio cultural. Sea, claro. El patrimonio inmaterial lo llevamos en, en, en el servicio, como no dice Teresa, que por cierto es la madre de, de, la, cartera, de la cartera. Ah, ah sí. Sí. enhorabuena. Enhorabuena. Sí. <ríe> Claro, eso es lo que comentaba Tomás esta mañana de los 11 ministerios que tienen algo relacionado, hablo en el caso de la Administración del Estado, que algo relacionado con las artesanías, 11. O sea, la vertiente que hay desde el punto de vista cultural, turístico, comercial, económico, de, o sea, eso es lo que lo hace bastante complicado, sobre todo en el caso de la artesanía, ¿no? tanto a nivel de la Administración autonómica como del Estado. ¿sí? O, por ejemplo, se me ocurre la artesanía del mimbre en Cuenca, en Villa Conejos, que tengo una amiga que es de por allí, y creo que ya se cerró el último taller de mimbre hace dos días. O sea, es que tenemos tanta artesanía en la región que yo creo que no somos ni conscientes, o sea, vamos tarde de todo. O sea, porque hay mucho, los bolillos de Almagro, yo qué sé, que hay tanta, tanta manifestación, pero la gente va haciéndose mayor, se va jubilando y no sí. quedan los jóvenes que hagan eso. Por eso… Yo creo que sí que es lo de ponerlo al nivel de estrellato, ¿no? El ser artesano es lo más, como claro. ser jugador del Real Madrid, ¿no? Sí, algo así. Sí, sí, sí. Sí. Lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Lo que se ha repetido varias veces del relevo, relevo generacional. Sí, sí creo que esa es la, la gran asignatura pendiente. Nos tenemos que marchar, son menos cuarto, nos vamos al Museo Ruiz de Luna, que nos lo van a abrir para hacer una visita. Bueno. Y mañana ya retomamos el encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A Qué bien, la verdad, todo. Qué interesante. Bueno, lo del caballo. No, esto es por...